Larquemur. Larquemur. Larquemur. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larkemo. Buenas noches. Bienvenidos a este su programa Encuentros. Oscuros. También se puede llamar relatos oscuros, historias oscuras. El punto es que vamos a hablar de temas sobrenaturales. Escucharemos quizás, si es que la audiencia llama por teléfono, pues historias aterradoras, sobrenaturales, de misterio, experiencias que nos han pasado a muchas personas y que a veces al contarlas no nos creen. Pero en este programa, Relatos oscuros es claro que no señalamos si sus historias son falsas o verdaderas, simplemente las escuchamos para que sean parte de, del archivo que este programa guarda con respecto a estos casos y evidencias sobrenaturales. Le doy la bienvenida a toda la gente que se está uniendo en la transmisión de TikTok de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Twitter y de Twitch. Buenas noches. Deseo que estén teniendo una muy buena noche. Ya jueves, jueves, estamos entrando al fin de semana. Espero que todos estos días hayan estado muy bien y que esta noche, antes de ir a dormir, podamos disfrutar de algunas buenas historias paranormales, Ya que es octubre el mes del terror, el mes de los fenómenos paranormales Y pues aunque aquí en mi canal todo el año sea paranormal Nos gusta hacer énfasis en este mes Un abrazo para Ale Ortiz que es seguidora de muchos años de este canal y de las transmisiones Gracias por vernos desde Guadalajara también un saludo muy especial a Andrea Ocampo, que es mi pareja. Eh, le mando un gran abrazo, un fuerte abrazo. La estimo mucho. Está en mi corazón. Gracias. A esa también que es parte de eh, las personas que apoyan este proyecto. En Patreon. Si alguien quiere apoyar este proyecto, le gusta lo que hacemos, valora el tiempo que se invierte, los invitados que traemos y el entretenimiento que puedo darles de alguna forma. Les agradezco que se suscriban a mi Patreon y de esa forma puedan seguir apoyando mi labor y mi misión. Muchas gracias a todos. Las donaciones, los superchats no son obligatorios, es solamente para aquellos que tengan la oportunidad y que consideren que este programa les gusta y que mi trabajo es bueno desde el día de hoy eh, seré diferente, me parece que el brindar o sentir que estoy con amigos no es del todo benéfico para mi imagen, para el programa, entonces tomaremos esa distancia a pesar de que soy su amigo eh, trataré este programa con la mayor seriedad desde el día de hoy. Rodrigo Rosas, buenas noches, hermano, buenas noches, Oxlovers, a disfrutar de este vivo. Se ha dicho gracias a Rodrigo Rosas por mandarnos esos 13 dólares canadienses. Le mandamos un abrazote hasta el norte de América. Gracias, mi hermano Rodrigo, por siempre estar apoyando estas transmisiones. Vamos a iniciar, voy a poner el número en pantalla por si alguien quiere llamar y contarnos alguna historia fantasmal. El día de hoy eh, quería hacer uso, apoyarme de una de mis revistas que me gusta mucho. Esta es de Algarabía, es un especial de lo paranormal. No voy a leer, simplemente me apoyaré porque tiene una sección importante e interesante que es sobre clases de fantasmas. Hoy, llamen por teléfono o no llamen por teléfono, vamos a explorar esas partes, esas formas diversas de los fantasmas. Aniel Max nos ha mandado 49 pesos. Un abrazo hasta Veracruz a mi buen amigo y hermano Aniel Max. que bueno, él porque está en Patreon eh, se entera o está enterado de todo lo que eh, sucede en el contenido, conmigo y demás, entonces sabrá por qué este cambio de humor, de, de habla y de todo. Daniel Max, muchas gracias por apoyar el, el proyecto, mi hermano. Y también a Martín Mercado, que nos manda 50 pesotes desde Argentina. Saludos desde Cueva Negra, Argentina. No sé de dónde sea Cueva Negra. Se escucha interesante por qué se llamará Cueva Negra. Ojalá Martín Mercado nos diga por qué se llama Cueva Negra. Un abrazo a toda la gente de TikTok que está llegando. Me pueden apoyar con esos likes, corazoncitos, rosas y demás constantemente. Y en Instagram, pues, les mando un abrazo. Gracias por estar esta noche conmigo también. Entonces, el número de pantalla será el siguiente. Estamos en esta noche de eh, relatos oscuros. El número de WhatsApp es el más 52, 722, 785-78-33. Para que me puedan llamar desde fuera de la República Mexicana y para que me llamen desde el interior de México es el 72-22, no, más bien 722-78-578-33. Bien, eh, vamos a empezar con las clases de fantasmas. Este artículo tiene un una parte donde habla precisamente de estos, y la primera es, el ¿por qué las personas, por qué los muertos se convierten en fantasmas? Esto, esta idea quiero... Bueno, me dijeron que no hable de otras personas, en mi, de otros youtubers, o otras personalidades, o alguien más que hable del tema, pero... No sé, mejor me, lo, me voy a reservar lo que voy a decir y mejor se los digo en Patreon. Pero bueno, clases de fantasmas. Se dice que cuando las personas fallecen, en varios casos se vuelven fantasmas. Sensei Mireles nos mandó 50 pesos. Muchas gracias. Muy atento al programa. Saludos a la Legión Oxlack. Un abrazo, Sensei Mireles. Gracias por apoyarlo. Que las personas que mueren, algunos se vuelven fantasmas. ¿Por qué no todos se vuelven fantasmas? ¿Por qué algunos se vuelven fantasmas? Las respuestas y la verdad a esto no la tenemos. Cualquier persona, en cualquier programa, en cualquier podcast, cualquier que eh, se diga investigador paranormal y demás, que te diga que los que se mueren se, se vuelven fantasmas, algunos están mintiendo la verdad es que no tenemos respuestas a los temas de misterio ni lo paranormal. Pero ya que les gusta que uno sea mmm, como los demás, entonces hagamos de cuenta que hay gente que se muere y se vuelve fantasma. No indagaremos más. Daremos por hecho que así sucede. ¿Ok? Entonces, aquí hay una parte que dice... Que un ejemplo de por qué las personas se vuelven fantasmas es porque su tumba ha sido profanada o no fue sepultado adecuadamente. Esa sería una razón del por qué alguien que muere se convierte en fantasma. Porque han profanado su tumba o no lo enterraron adecuadamente. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Tienen alguna historia que haga relación con eso? Me pueden llamar al teléfono y contarnos alguna experiencia, algún, algo que ustedes conozcan con respecto a esto. Yo les voy a dar un ejemplo. Aquí viene un ejemplo que dice, el jinete sin cabeza de la leyenda de Sleepy Hollow de Washington. El jinete sin cabeza al parecer profana en su tumba. Le quitan el cráneo. No sé por qué, la verdad no, no he visto la película, no he leído el jinete sin cabeza. Siempre me ha parecido que es un fantasma más, más creado que un fantasma que, que sí sucede, ¿no? que sí sale. Pero bueno, hagamos de cuenta, como todos los profesionales en el tema paranormal, que el fantasma eh, sin cabeza es real. Y dándolo por hecho de que ese fantasma sin cabeza es real, pues bueno, profanaron su tumba. No sé por qué razón le quitaron la cabeza, y es por eso que sale eh, de forma fantasmal en un caballo y eh, pues va por algunos lugares, algunos pueblos, espantando a la gente. Eso es porque le han profanado su tumba. ¿Ustedes conocen a alguien que, hayan, que le hayan profanado la tumba y se haya vuelto fantasma Sería interesante que si alguien sabe sobre eso, me lo escribiera, me mandara un WhatsApp, me mandara un audio, llamara por teléfono, lo que ustedes quieran para participar. Eh, un abrazo para Dalia también que está con nosotros, Amaru, a Ghost in the own a eh, María Alonso dice hola, mi queridísimo Oxlack, aquí visitando tu canal en TikTok, saludos desde Houston un abrazo para toda la gente que está en Estados Unidos eh, son muy especial para mí todos los que trabajan de aquel lado, los que ya hicieron vida eh, me siento obviamente parte de toda esa gente que, que fue en busca del sueño americano o que fue a hacer vida a ese otro país, entonces los estimo mucho, los recuerdo mucho y deseo que su vida sea muy feliz, que sea muy próspera, que estén muy bien allá ustedes y que esté muy bien su familia acá en México y en otros países donde haya migrantes. Entonces, deseo que sus familias se encuentren bien. Les mando un abrazote, eh, porque ven precisamente estos programas porque les recuerda a sus pueblos, les recuerda a sus leyendas, les recuerda a estas historias de fantasmas. En este caso, el jinete sin cabeza... Como dice la revista es de Washington eh, es un fantasma gringo aquí en México no conozco un jinete sin cabeza está el charro negro el charro negro es una leyenda mexicana de un eh, charro vestido completamente de negro en un caballo negro que espanta a las personas o que también resguarda un tesoro. Me parece que les da eh, monedas de oro este fantasma del charro negro a cambio de su alma, porque en realidad el charro negro sería el demonio, el diablo, Lucifer, Luzbel, Belzebú, Satanás, Judas, ¿ok? Ya, ya me empezaba a salir mi, mi yo no serio. Empezaba por un segundo, sentí ya cómo salía me tengo que controlar, debo ser un personaje serio para que ustedes me vean me vean mucho más, mi programa sea más popular, sea más respetable. Entonces voy a evitar que salga el Oxlack, que no es serio. Este programa es muy serio y por eso le mandamos un saludo a Corrito77 que nos escribe. Saludos Oxlack, buenas noches, buenas noches, Corrito77. Bien. Eh, recuerdo que aquí en México, en algunas zonas del sur de México, se habla sobre este eh, religioso sin cabeza. Eh, ¿No están entrando las llamadas? Déjeme ver. Soy un tonto. Una disculpa, por favor. Eh, no había abierto mi WhatsApp web en mi computador. Por lo tanto, sus llamadas... No entraban. Soy un tonto. Lamento mucho este inconveniente. En un segundo lo arreglo. Eh, gracias a toda la gente que se une en Instagram y en TikTok. Hago específicamente mención de esta comunidad porque no siempre transmitimos acá, pero desde el, desde el día de hoy que este es un programa serio, los invito a que cada noche escuchen nuestro podcast o oh, el Relatos Oscuros donde se hablará de forma seria sobre la verdad de los fenómenos paranormales. Mientras abre mi WhatsApp, eh, quiero decirles que hay un video donde un ser pasa muy veloz en Alemania. El video es de una cámara de seguridad. Hay un ser que aparece semitransparente, pasa sobre la cámara corriendo y botando la basura de los botes que se encuentran a la orilla de la carretera y va echando como rayos bueno quiero decirles que ese video es verdadero se trata de un ser desconocido, un no humano un ser que fue captado por las cámaras de seguridad de Alemania y que eh, esperemos que el gobierno de Alemania ya esté investigando este caso que es real verídico, porque aquí aquí decimos la verdad y somos muy, muy serios con lo que hablamos ya ha abierto mi whatsapp y ahí está pueden llamar por teléfono ahora mismo si quieren contar un relato oscuro estamos hablando sobre los tipos de fantasmas y el primer tipo de fantasma que encontramos en este artículo de la revista es sobre los fantasmas o las personas que mueren y se vuelven fantasmas porque han profanado sus tumbas en este caso eh, el jinete sin cabeza, que le han removido la cabeza, desconozco la historia, discúlpeme por esa ignorancia, si alguien sabe por qué al jinete sin cabeza le robaron el cráneo ya muerto, sería de mucha utilidad en este momento para poder, poder redondear la historia, com completarla, muchos de nosotros estamos por circunstancias, dice María Alonso, ¿cómo que están por circunstancias María Alonso?, eh, César Hernández dice, güey, soy tu fan, una disculpa por esa palabra antisonante, eh, no puedo controlar lo que escriba la gente, eh, les voy a pedir por favor que con el mayor respeto se dirijan a sus compañeros y que también comenten dentro del programa con respeto, amabilidad y sobre todo seriedad, este programa es el más serio que van a encontrar sobre esta temática, aquí no hay chistes, aquí no hay burlas, Aquí no hay escépticos, aquí tampoco se va a decir que hay cosas son falsas, aquí todo es cierto porque somos muy serios, ¿ok? Entonces, eh, tenemos, este, tenemos aquí mensajes en el WhatsApp, pero ya tenemos una llamada telefónica, vamos a contestarla, estamos con eh, 11 horas con 6 minutos y la persona que nos llamó se espantó. No se espanten, no pasa nada. El programa es muy serio, pero no por eso tienen que colgar. Aquí nadie les va a hacer sentir mal. Nadie les va a recriminar y nadie se va a burlar de ustedes. Brenda Gelo nos ha mandado 50 pesos. Quiero mandarle un saludo muy especial a quien llamo mi madrina, Brenda Gelo, porque el día de hoy me ha mandado nuevos lentes, nuevos lentes de Oxlack. Así que espero que en próximas transmisiones aparezca ya con estos nuevos lentes que me gustan, son muy bonitos y que Brenda, gracias al wish list que tengo en Amazon, pues ha decidido regalármelos. Recuerden que mi wish list en Amazon no es para que sea una obligación. Son las cosas que necesito, son las cosas que me gustan, son las cosas que le daría una muy buena utilidad. Y depende de ustedes, si es que les nace darme un regalo de estos, con mucho agradecimiento yo lo estaría recibiendo y haría uso de él, porque para eso es, para poder usarlo dentro de esto que es lo paranormal y lo serio. Sé que los lentes que me mandó Brenda Gelo no son serios, pero... Eh, Recordemos que habrá un futuro y solamente me estoy adelantando algunos pasos en la imagen del futurismo. Sigamos entonces con los relatos. La llamada telefónica no entró, eh, pero tenemos mensajes. Aquí una persona nos llama y dice, oh, te llamé directo, pero no entra. Le mandaremos una solicitud para el WhatsApp y que pueda contestarnos y nos platique lo que él opina. Estamos en la primera parte de clasificación de fantasmas. Los fantasmas que se hacen al profanar sus tumbas. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Voy a tratar de eh, altavoces. A ver. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Bueno, bueno. Hola, hola, hola. Bueno, bueno, bueno. Mm. Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Mm. No entra. Bueno, bueno, bueno. Estoy tratando de mover aquí algunos dispositivos. Hola, bueno, bueno, bueno. Probando. Hola, hola, hola. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Dice, el micrófono está en silencio. El micrófono de la persona que me está llamando está en silencio. Eh, ya, ya le puso el sonido. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿ya me escuchas? Ya te escucho, mi hermano. Cuéntame. Ah, ok. Eh, te habla Gustavo de acá de Morelos. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bienvenido al programa. Ya te he comentado por ahí luego en tu página. Estoy como Ben Gta, Enigmas y Misterios. No sé si te acuerdes Beni GTA, Enigmas y Misterios. ¿De dónde me dices que eres? ¿De Guanajuato? De Morelos. De Morelos. Morelos, bienvenido. Sí, mi hermano. Benigeta. Cuéntanos. Sí, este, mira, lo que pasa es que yo practico la radiestesia. No sé si has escuchado esta técnica que se utiliza desde hace mucho tiempo por los sauríes para buscar el agua... Objetos enterrados, con varillas, varillas en L, o se, se usaba la horqueta de madera. Sí. Este, hay una técnica que yo practico, que se llama teleradiestesia, consiste en buscar eh, televisiones orquetos... con la horqueta, digo, sí no, claro, conozco la... Telekinesia. Telequinesia. Teleradiestesia. Teleradiestesia. Cuéntanos, mi hermanos, ¿cómo es esta práctica? Consiste en buscar objetos perdidos, personas desaparecidas a través de un mapa con un péndulo. Okay. ok. Entonces, yo ya llevo practicando como unos ocho años esta técnica. Y el año pasado me contactaron de Cerdán, Puebla, para... Buscar a una muchacha. Ahorita te traigo una muchacha desaparecida. Ok. Eh, eh, se llamaba, recuerdo, Nelly. ¿La Nelly, muchacha se, se llamaba, recuerdo, Nelly? Nelly, Nelly. Nelly, se llamaba el, Nelly. El, el, ¿Qué pasó? ¿Se desapareció? Ah, ¿Cómo fue su desaparición? Pues simplemente me dijeron que se había desaparecido, que no sabían este eh, dónde estaba. Este, y que la andaban buscando, entonces le dije, ok, le digo, mándame una fotografía, la más reciente que tengas, que me mandó la de, la de ya tenía la del cartel de Se Busca, estas que ponen con su foto y sus datos, sí y, y entonces procedí a hacer una prospección, una búsqueda desde el punto inicial, donde la vieron por última vez. ¿Dónde se perdió esta chica y cuántos años tenía? Este, no recuerdo cuántos años tenía, más o menos, yo le más o menos entre 25 años, un poco más. 25 en años. En Cerdán, Puebla. Cerdán. En ciudad, en Cerdán, Puebla, ok. Sí. Y entonces, haz de cuenta que ya con esos datos, la fotografía y el punto este, de referencia, el último punto donde la vieron, Sí. Yo empecé a buscar con el péndulo. Haz de cuenta, uno hace una concentración. Te concentras en la persona, repites su nombre. Entonces, eh, el péndulo te empieza a oscilar. Y ya uno ya tiene una convicción mental de que cuando llegues al punto, a la coordenada donde pueda estar la persona, este, eh, te haga círculos. ¿sí? Okay. Empieza a girar. Okay. Entonces... Me llevó, me llevó, no sé, unos dos, tres kilómetros y me llevó a un lugar muy apartado. Eh, sabía que era un terreno y en medio había una casa, pero haz de cuenta que estaba aislado el lugar de, digamos que, de las demás viviendas, de las demás casas. Sí. Entonces, pues a mí me marcó el, el, el péndulo justamente ahí, justamente ahí. Y lo más extraño de todo es que yo siempre le... Le pido ayuda a un amigo de Aguascalientes, sí. que también usa esta misma técnica, que se llama Pepe. Eh, y él casualmente le, dieron, le dio casi las mismas coordenadas, quedó como a una cuadra de distancia de donde yo quedé. Ok. ¿Qué pasó? Y entonces ya le mandé la coordenada a una, a una muchacha que me contactó. Le mandé, le dio, mira, aquí tengo el punto. Y cuando yo le di el punto, me dice, ¿sabes qué? Ya hablaron, dice, la tienen secuestrada. Okay. Estaba privada de su libertad. Y ya le digo, pues mira que tengo estas coordenadas, que le mandé la mía y la de mi amigo. Y le digo, pues ojalá le encuentren, Dios quiere y le encuentren. Y ya pasaron como tres días, a mí se me olvidó y ya ni me acordaba. Me acordé como al tercer día. Sí. Y que le digo a esta muchacha, le digo, oye, ¿qué pasó con el caso con esta muchacha? Le digo, dice, dice este, gracias a Dios, dice, gracias al punto que nos diste ya la pudieron encontrar, dice. Y yo estaba, no me la quería, la verdad estaba, estaba hasta temblando, digo, ¿en serio? Sí. Digo, ¿sí la encontraron? Me dice, sí, dice, este, sí, estaba ahí, dice. Y le digo, ¿y cómo dieron la información? ¿Cómo usaron esta información? Porque tú le das esta información de un ámbito digamos que mmm, paranormal, psíquico a la policía y no, no la cree ok y dice no pues hicimos una una denuncia anónima dice con esa coordenada que de hecho fue la mía exactamente fue la policía y exactamente ahí la tenían nada más la golpearon un poco pero la chica pues eh, la chica está, estaba con bien y sí. afortunadamente pues se salvó, ¿no? Gracias a, a esa marcación. Pudieron rescatarlo. Estaba dentro de claro. la casa que tú habías eh, encontrado. Pero tú encontraste en la casa, eh, físicamente, ¿tú avanzaste con el péndulo y el mapa o solamente viste en el mapa? No, haz de cuenta que esto se hace, yo lo hago con el, la aplicación de Google Earth. Haz de cuenta que tú agarras en el celular Google Earth y empiezas, te concentras en la persona, repites su nombre y entonces el péndulo... Nosotros ya tenemos todo esto mentalizado, tenemos una convicción mental, nos empieza a guiar y ya con la otra mano voy, voy moviendo la pantalla, sí, voy sí. moviendo hacia sí. donde me guía el péndulo, sí. por toda la ciudad, digamos, y este y ya cuando llegas al punto, te empieza a girar. Ok. okay. Pero mira, este, yo quiero agregar agregar algo. En esto hay un fenómeno. Sí. Hay un fenómeno que se llama remanencia. La remanencia, haz de cuenta, en esta técnica tú puedes detectar todo lo que esté relacionado con la persona. Por ejemplo, podrías detectar el lugar en donde algún momento estuvo. Por ejemplo, si frecuentaba mucho un lugar, por ejemplo, su trabajo, podrías detectarlo. O sea, detectas todo lo relacionado a la persona, eso es la remanencia, o sea, tu energía se va quedando plasmada en diferentes lugares, o también se puede detectar a veces el inconsciente colectivo, entre más tiempo lleva una persona desaparecida, es más difícil, ¿por qué? Porque la gente empieza a tener ideas de dónde puede estar, a buscarla por aquí, por allá, sí. y entonces eso es como una energía y tú la detectas, de hecho, yo también eh, participé en la búsqueda de Devani. Sí. Y, y en la segunda vez que marqué, vi con ese, ese motel, que ya todos conocemos. Sí. Marqué ahí, exactamente. Ok. Y exactamente ahí estaba. Porque la primera vez marqué mal, erróneo, porque no sabía el punto de partida, dónde se había desaparecido. Entonces, lo que hice yo fue comenzar desde el centro de, de la ciudad, y el péndulo me llevó a un lugar más o menos cercano a ese motel, pero sí. estaba lejos todavía. Okay. Pero ya cuando supe del punto en la carretera, entonces sí, ahí chequé, y sí me dio en ese motel. Okay. Y fue increíble porque, porque esto es real, y realmente uno puede, eh, puede detectar la energía de las personas. Tú puedes detectar esta, con o sea, la con la radiestesia, tú puedes, eh, y este péndulo, puedes encontrar a la persona, eh, pero solo estando vida, con vida, porque dices que encuentras como la energía. Pero, bueno, no, incluso también mu personas muertas, porque una vez con un amigo, buscando una persona, en un punto, llevaron perros y, este, y encontraron restos, pero esa fue la, la marca de, de mi amigo, no no mía. Y, sí. y también hace poco participé en la búsqueda de una de una actriz colombiana que se perdió por acá, por en Guadalajara, Jalisco. Sí. Se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero... Si la buscas en YouTube, si es una búsqueda... Este, ah, no, es una modelo, perdón. Sí. Modelo colos No, venezolana, me okay. equivoqué. ok. Y este, y cuenta, participé en esa búsqueda y di un punto y me dijeron que en ese punto que, que les di que habían encontrado como cosas clandestinas. Ok. Pero nunca supe si realmente habían encontrado a esta muchacha porque eran muchos, muchos restos. Y la persona que me contactó para para que le ayudara, era precisamente una venezolana que, es, que me dijo que es una internacionalista, y me pidió ayuda, pero dice el gobierno mexicano, pues tú sabes cuánta corrupción hay acá, y muchas veces los casos no, no se resuelven. Amigo, ¿qué, usas, Amigo, como qué usas como péndulo? este Pues un péndulo de los que venden en las tiendas esotéricas, o los compras en Mercado Libre, en, en EVA, en cualquier, es un péndulo pues de bronce, o sea, no tiene nada de especial ni, ni mágico, sí, o bueno, sea, no puede usar cualquier cosa como péndulo. En EVA y también puedes en EVA encontrar vida, como colguijes de estas piedras, eh, cuarzos, por ejemplo, los cuarzos no ayudaría más. Eh, sí, el cuarzo porque se dice que absorbe la energía, se carga, pero a mí me ha dado resultado, incluso el péndulo con el que encontré a la muchacha de Cerdán era uno que yo fabriqué de, con piezas metálicas de, de conexiones de, de bronce el poder lo tienes tú entonces, quien es como que dirige la energía exactamente, o sea, es como una percepción que uno, incluso hay un francés que tú lo puedes buscar, se llama Jean-Louis Crozier. Él trabajaba para la, polic para la policía francesa sí. y él encontró a más de 200 personas desaparecidas en wow. Francia. Wow, ¿Tú, con esta técnica. ¿Tú quieres ser como esta persona, es decir, poder ayudar de esa magnitud? Eh, sí, o sea, yo siempre lo he hecho por ayudar, nunca he cobrado ni un peso. Este, hasta ahorita para serte sincero, solamente llevo tres aciertos hay casos que yo la gente me contacta y les ayudo pero ya nunca me dicen nada, nunca me dicen lo encontramos o no no me, no me dicen nada o sea, les pierdo la pista o hay personas que también he sabido de casos que únicamente te usan porque a veces hay una recompensa y ellos lo que hacen es cobrar la recompensa Ok. Entonces, Ajá. ahorita, por ejemplo, estás dentro de otro caso que estés investigando. Eh, sí, me, me pidieron ayuda para un caso de un señor, creo que del Estado de México. Sí. parecido Y fíjate que el punto que mandé, este, hace cuenta? Ese, ese caso me lo pasó un amigo, el que te digo que me ayuda, que es de es de Aguascalientes. Sí. Eh, él, la, la, eh, la conocida que tiene él, que le mandó el caso, creo que es su papá, este señor, el señor que está perdido. Entonces, yo le mandé un punto y apenas me dijo, ¿sabes qué dice en tu punto? Que me diste, dicen que por ahí lo vieron pasar. Entonces, ahí está lo que te dije hace rato de la remanencia. El punto que o le... Sea, el punto que le diste, ¿qué indicaba? ¿Qué lugar indicaba? Este, que por ahí, en ese punto que les di la coordenada, lo habían visto pasar. Sí, que pero... Que no estaba ahí, pero lo vieron pasar, entonces les, ahí es donde... Pero les diste el punto y ¿qué había ahí? ¿Qué zona era? ¿Cómo era la zona? Era como una zona, como campo, como... pero hay como una carretera. Ok, ok. Pero lo que pasa es que me dicen que el señor toma mucho y se sale y se pierde a veces varios días, pero ahorita ya lleva, ya, ya se pasó de los días, o sea, y no lo encuentra. Se sale en su carro. Ok, o sea que podría Entonces, estar en un automóvil. Sí, sí, este, pero te digo que en ese punto que di, pues como te digo que no lo encontraron, pero lo vieron pasar esta es una remanencia, ¿por qué? porque ahí estuvo, ahí pasó entonces como que ahí quedó plasmada su energía ¿cuántas veces has dado el punto, por ejemplo? ¿exacto? sí eh, tres veces que la primera muchacha de Cerdán sí luego la con Devani que pues eso nada más, o sea o sea sí fue eh, cerca sí fue ahí pues, o sea acerté, fue en ese motel. Eh, y luego un, una persona discapacitada de Bolivia. Ok, también. Que desapareció, pero como estaba discapacitada, yo intuí, dije, esta, esta persona no debe de haber ido lejos, porque se salió de la casa y ya no supo regresar. Entonces yo chequé con el péndulo de dónde de donde se perdió. O sea, y tú... me dio... ¿Tú puedes dar el punto en México o en otros países? Este Sí, o sea, esa persona era de, de Bolivia, de allá, ¿no? De su país. Ah, pero no fue y, allá el, el caso, fue aquí. No, fue, fue de allá, de ese país, el ah. caso es exclusivo de ese país. Ok, ¿y lo encontraste? Es, Haz de cuenta que yo marqué, como que en una iglesia me marcaba el péndulo, me giraba. Sí. Pero dije, no creo que esté en la iglesia, debe de estar por ahí cerca, debe de andar por ahí cerca, a la redonda. Y sí, exactamente, lo encontraron por ahí como a 500 metros. Ok, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué no regresaba a su casa? Pues andaba perdido, como te digo que estaba discapacitado. Ajá, ok, yo no veía. No, no supe qué discapac discapacidad tenía exactamente, sí. pero algo le pasaba y no supo regresar, se perdió. Y este y sí me dijo pues me dijeron que ya que ya lo habían encontrado por ahí por donde yo les marqué. Mira, aquí hay dos personas que escribieron sobre que eh, sobre la lotería, sobre que si puedes sacar el número de la lotería y aquí el pin dice, "Algunas personas han ganado la lotería gracias al péndulo. Me han platicado, ¿esto es verdad?" <risa> pues Puede ser que sí, yo nunca, la verdad, nunca me he metido en cosas de ese tipo porque, no sé, considero que en esas cuestiones hay, pues, mucho deseo humano, mucho cosas como que tienen que ver con ambiciones humanas y como que no, no me da por eso, como que meterme en eso, no sé, yo lo que hago nada más es como para ayudar personas, siento que ahí es cuando funciona más porque tú la estás haciendo... Lo estás haciendo con una intención de caridad, de amor, sí. de ayudar al prójimo, y es cuando más funciona. Entonces, esto de la de esta práctica que tú tienes, eh, ¿cualquier otro la puede desarrollar o consideras que tú tienes alguna capacidad extra, un poder psíquico con, que no. te ha ayudado no. a eso? Cualquiera persona la puede desarrollar, pero que se va, vaya eliminando sus, preju sus prejuicios. O sea, a veces uno al principio no cree, uh -huh. está limitado, pero conforme te vas abriendo, le vas dando oportunidad, vas desarrollando, vas desarrollando esto. Y también, otra cosa que quería decirte, sí, es que eh, los dones espirituales, o sea, cualquier don extrasensorial no son producto de la abolición personal, o sea, del deseo. No es como que yo diga, ah, mira, voy a hacer esto, me voy a poner un cuarzo en la frente y mañana voy a abrir el tercer ojo, voy a ser vidente. No. Esto es producto de la evolución de la conciencia. O sea, cuando tú trabajas, empiezas a trabajar en ti mismo, en perdonar, en, en, el, en el amor a ti mismo, en el amor al prójimo, es como que te empiezas a... A liberar de la cotidianidad, o sea, de, de, del ego, de, digamos que de esa de ese yo que vamos creando, que se, que se crea eh, de acuerdo a nuestras experiencias de vida, al pasado, a, a, a todas esas impresiones, ¿no? Entonces okay. eso se convierte en un yo, pero cuando tú lo has... Cuando tú te lo has te desidentificas con eso es cuando te vas encaminando hacia el camino espiritual, es cuando vive, empiezas a vivir desde el espíritu y entonces esas cosas, esos dones se despliegan como consecuencia de, como consecuencia de ese trabajo mira Jesús en la Biblia mencionan un capítulo que al recaudador de impuestos me parece le dice que deje todas sus pertenencias y que lo siga Digamos que Ajá. eso es un despojo de algo material y que pudiera entonces eh, el conocer el don, porque se está eh, excluyendo de pertenencias mundanas, digámoslo así. Yo creo que, o sea, una, por una parte uno se, se excluye de lo material, pero por otra también está dejando atrás todo lo que le genera lo material, ¿no? Que le genera, por ejemplo, pues, una identidad, una etiqueta de sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando tú, cuando Jesucristo les hablaba sobre eso, que dejaran todo, que, ven, que vendieran todo, que lo dieran a los pobres, también se estaban, eh, digamos, que a la vez dejando su, su ego, esa etiqueta que uno crea, que a veces se siente superior a los demás por lo que tiene, o sea, Jesucristo nos hablaba en sí de, de también de, de como decía, de negarnos a nosotros mismos, o sea, de encaminarnos hacia el camino espiritual, y cómo, cuando tú te empiezas a desidentificar de todos estos conceptos, eh, de la psique humana, ¿no? Okay. De, del rencor, de la avaricia, de todas esas cosas. Ok, mi hermano, eh, si alguien necesita o solicita tu ayuda, si alguien tiene una persona extraviada, eh, ¿qué necesita darte? ¿Cómo te, se pueden comunicar contigo? Yo tengo una persona extraviada, ¿me puedes mandar un WhatsApp ¿Qué? y te doy. ¿qué, ¿Qué necesitas que te dé para que me des el punto? Pues mira, yo te. Yo te puedo dar un punto, pero no te garantizo al 100% que la puedas encontrar, porque como te dije, entre más tiempo lleva la persona, más difícil es encontrarla. Okay. Porque ya, porque como ya lleva más tiempo, como la gente empieza a buscarlo por aquí para allá, por aquí por allá, piensan que puede estar allá, y todo eso es energía, y todo eso a veces uno lo puede detectar, es el inconsciente colectivo. Entonces te podría dar un punto sí pero no te garantizo que sea bueno pero tal vez algo ya ¿tú, sí. tú tuviste tres aciertos sí asientos? me pueden me pueden contactar eh, como me pueden buscar en Facebook como Benny GTA enigmas y misterios Ok. En, en YouTube también tengo un canal ah en YouTube tienes un canal cómo se llama el canal también así igual igual sí Puedes, ¿Puedes comentar en el chat para que pueda poner tu, tu nombre de YouTube en la pantalla y así la gente pueda seguirte y pueda hacerte consultas sobre este péndulo y rabdomancia? Ajá, sí, deja. Deja, te voy a escribir aquí por la computadora. Pues sí. Aquí tengo. Voy a comentar. Muy bien. Muy bien, amigo. Bueno. Mientras escribes, eh, le agradezco a toda la gente que está comentando, que está con nosotros esta noche eh, escuchando los relatos oscuros. Estábamos hablando en un principio sobre las clases de fantasmas, pero en este caso tenemos a nuestro amigo que nos habla sobre rapnomancia y sobre que ha podido encontrar a personas con la ayuda de un péndulo y con Google Earth. Así Aquí que... ya te acabo de comentar ahí, este, aparezco como Ben y GTA Enigmas y Misterios en el chat. A ver, vamos a ver si ya apareciste. Brujita Hadas, eh, Débora, John Piratón. Eh, eh, no, no te veo aquí. Jesús de Nazaret. Eh, ¿Quién más está aquí? Golosa 69. Golosa no 69. Don Ramón. Está, sí. A ver. Ahí va. Después de Don Ramón va. Después de Don Ramón, a ver. Benny, GTA, Enigmas y Misterios, aquí está, ahí está. así lo pueden encontrar, eh, ese es sí. el nombre, Benny, GTA, Enigmas y Misterios en YouTube, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien, eh, Benny, te agradezco esta llamada, es la primera vez que nos llamas, ¿verdad? Claro, hey, sí, y tengo un montón de historias que te puedo contar, tengo de tesoros ocultos, de un montón, ahí luego te echo otra llamada y igual... Claro que sí, mi amigo. Platicar, compartirles con todo gusto y pues eh, admiro mucho tu trabajo y tu canal y pues, adelante. Sigue con esto. Gracias, mi hermano. Te mandamos un saludote. Gracias por esta llamada y estaremos en contacto en las siguientes transmisiones. Saludos. Gracias, Oxlac. Oxlack, cuídate. Sí. No pasa nada. Me pueden decir Oxlans, Oslan, eh, Osal. Oscar, eh, le mando un abrazo para Rita Sagilov que me está viendo desde Perú, Rita te mando un abrazo en Instagram, gracias por estar viendo esta noche ¿Quién habla? Buenas noches, saludos Hola Osla. habla otra vez Laura Barragán saludos familia legión hermosa Buenas noches Laura, bienvenido me da mucho gusto, estoy contentísimo de que hayas marcado Gracias Oxlack, ahora por qué estás tan serio eh, Porque ya debo ser serio, me dijeron que, que no soy serio Y que por eso no va bien mi canal y mis transmisiones No, no mi niño, tu canal va perfecto Te voy a decir algo eh, A veces hay personitas que, que no aguantan a veces la carrilla eh, Lamentablemente lo vuelvo a repetir y es un mundo muy cruel, y si aquí no echamos un tantito el relajo, pues imagínate, hay temas que sí se tienen que tomar en serio. Lo vuelvo a repetir para quienes son escépticos, pues bueno, lo respetamos, ¿no? Eh, retomando de esto porque prometí que si aceptabas mi llamada iba a ser bien breve. No se preocupe, eh, usted puede llamar cuando. A lo que estás mencionando de, de por qué los muertos se vuelven fantasmas. Sí. Eh, yo te voy a decir, no es tanto que se vuelvan fantasmas, ese es mi punto de vista. Eh, nosotros al ser energía, claro que cuando nosotros partimos de esta tierra, eh, siento yo que hay muchas de las energías que se quedan. Eh, no voy a tomar temas religiosos, eh, porque no, eh, creo que no es propicio, pero esas energías de las cuales tenemos muchas se quedan aquí sobre la faz de la tierra y son las que se manifiestan. Yo te tengo una historia que no te va a llevar en menos de dos minutos para que me la escuchen todos los que me dieron la oportunidad de llamarte. Yo la escucho todo a lo que quieras. Eh, Saravia, te mando un saludo porque me dijo que, que, que, le, mandara, que le mandara saludo. Arabia te mando un saludo. Eh, gracias por la oportunidad que me dan de estar hablando. Y, y mira, eh, hace tiempo, ahorita de lo que está platicando la personita que colgó, eh, hay personas que se les llaman los buscatesoros. Sí. Entre esos estaba mi hermano que en paz descanse. Él falleció en el 2003. Y ya él le gustaba mucho toda esa situación. Hay un lugar en Irapuato que ese pueblito se llama Abasolo y de hecho ya es un pueblito que ya está muy tremendamente la delincuencia, muy, muy fuerte. Y les llamaron porque fíjate que ahí había una hacienda en la cual eh, las personitas que requirieron ese apoyo de busca tesoros eh, contactaron a, a mi hermano sí. para que fueran a buscar. Porque resulta ser que la pequeña de esa familia siempre amanecía con, con golpes en su cuerpecito, moretones. Y la niña mencionaba a una mujer que iba y la golpeaba y que se la quería llevar. Una mujer en la resulta noche ser. fantasma a la niña. Ma, ¿Mandé? Una mujer fantasma en la noche eh, atormentaba a una niña. Exactamente. Entonces, esa persona quería llevarse a, a esta pequeña. Los papás en esa desesperación contactan a, a estas personas, que entre ellos va mi hermano, eh, para ver qué era lo que pasaba. Y hay aparatos que detectan los metales. Sí. Y en esa hacienda, mi hermano nos contaba que a la entrada... De, de una como tipo capilla había dos ángeles en estatua levantando el cuello pero que ese cuello tenía forma de perro, que tenían unas formas de perro eh, ahí Oxlac eh, empezaron a escarbar y cuando ellos comienzan a escarbar dicen que se vino un viento fuertísimo y y la niña empezó a gritar que ya no siguieran porque eso ya no era bueno. Que, que la señora en ese momento ella la niña, porque solamente la niña era quien veía a ese fantasma. Y cuando escarbaron no fue de día porque ellos empezaban a escarbar después de la medianoche. A mí se me hace muy raro que siempre después de la medianoche es cuando sucedan cosas paranormales. Eh, para resumir todo esto, eh, esta persona quería el alma de la niña a cambio del tesoro que estaba sepultado. Eh, no te puedo decir en qué terminó todo esto, porque la familia ya no quiso continuar con esta situación, porque se vinieron cosas más fuertes, de hecho, al parecer, la niña sí falleció y, y hasta ahí se supo todo esto. ¿Yo a qué quiero llegar, oxla que, que esos seres que se dice a lo que se está tomando el tema, de por qué que los que mueren se vuelven fantasmas, quizás es porque algo algo malo tuvieron que haber hecho y no lograron trascender todas sus energías o toda la energía completa y se quedaron aquí, entonces yo espero que esto poquito que les platico, eh, no sé, les haya interesado y, y en verdad lo tomen en cuenta y que sepamos que somos energía y que en algún momento nosotros al partir, claro, no voy a venir yo el día que yo parta, voy a venir y decirles, no, fíjense qué pasa esto o me les voy a parecer, porque saben que ya no voy a ser yo, va a ser alguna parte de alguna energía mía que se pudo haber quedado aquí. No lo sé. Son cosas tan inexplicables y tan misteriosas. ¿Y pero ese caso, Oxlack, eh, el contarlo tan detalladamente sí llevaría bastante tiempo, pero sé que hay quienes más quieren contar sus historias, pero esta pequeñita sí sufría tormento por ese fantasma porque esa mujer la agredía. O sea, imagínate, ya son energías que logran tocarte y agredirte. Entonces, pues bueno, yo espero que esto, esto haya sido, pues si no interesante por lo menos el, el retomar el tema del por qué los que mueren se vuelven fantasmas o el por qué es que todavía tienen que seguir aquí atormentando a, a almas que son inocentes, por decirlo así, eh, que son almas puras, que son los niños. Señora Laura, Entonces, ¿supo si el dinero lo encontraron? Fíjate Oxlack que posteriormente dicen que sí encontraron una caja con monedas de oro eh, y precisamente fue cuando la niña murió entonces es por eso que te digo que esta, este, este fantasma, por decirlo porque es el tema que estamos tomando, ¿verdad? sí eh, dijo que iba a entregar lo que había pero ella quería el alma de la niña ¿por qué, entonces, ¿por qué un fantasma pediría el alma de alguien vivo? eso se escucha malvado, macabro pues se escucha bastante horrible, diría yo, y quizás tal vez esa alma pura era lo que a esa persona que estaba aquí o ese, ese fantasma que no encontraba la paz, quizás era lo que necesitaba para poderse ir. Es como te digo, son cosas tan, tan, tan, tan no creíbles a la vez. Pero te vuelvo a repetir, personas como yo que hemos visto cosas, escuchado cosas, yo no pongo en tela de juicio nada de esas situaciones. Algo sí te voy a decir, Oxlack. posteriormente cuando mi hermano regresa de esa ida a ese lugar, mi hermano duró 15 días al borde de la muerte, ¿sabes? Mi hermano dejó de comer y se estaba consumiendo. Hasta que hubo una persona, aquí sí ya entran las personas que, que hacen ese tipo que de limpias y que porque eh, absorbió mi hermano también energía de, esa, de ese ser. Y, y fue algo, algo fuerte, de verdad, Oxlack. Y siempre lo voy a decir, quien me quiera creer adelante, quien no, está en todo su derecho. Pero eso fue lo que pasó. Sí encontraron, y no fue una caja, fue bastante fueron bastantes monedas que encontraron, pero la vida de la niña sí se perdió. ¿Dónde ocurrió esto? En, en una parte que se llama Abasolo, eso pertenece al estado de Irapuato, y, y muchas personitas se sí han de saber a qué lugar me refiero, es Abasolo, se llama Abasolo, Guanajuato, y, y era una ranchería, en aquellos años, imagínate, yo te estoy hablando, antes del 2003, entonces ya de eso ya tiene bastante tiempo, y yo fue en una hacienda, era una hacienda. ¿Por qué tu El hermano, digo, por qué tu hermano fue, eh, porque él tenía detector de metales? Mi hermano andaba con un grupo de personas así, que se dedicaban a buscar eso. Entre ellos la mayoría eran familia. Era uno de mis tíos, que el cual ya también ya falleció. Él falleció por, por causas de otras situaciones. este Y era un grupo de familia. Y mi hermano joven, pues a él se le hizo fácil así como que él ir a pues como a la aventura, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa y, y todo eso pero sí, sí fue a como él no lo contó posteriormente y los tíos que ya eran mayores que mi hermano, sí fue una vivencia fuerte eh, por lo que ellos vivieron, por lo que vieron. Ellos, sí si te soy sincera, no vieron a esa mujer, pero la niña sí gritaba y gritaba y decía, es que ella está aquí, está aquí, me quiere llevar. Y los papás lo único que hacían era abrazarla claro que el sueño les vencía y ya cuando menos se daban cuenta la niña ya estaba golpeada y, y así entonces eso eso vuelvo a repetirlo tomamos nuevamente y retomamos el porqué quienes se mueren se convierten en fantasmas ese va a ser un enigma y siempre va a ser un enigma yo te puedo decir que quizás no son fantasmas y si solamente son energías atrapadas que se quedaron aquí quizás por alguna maldad cometida y, y que tienen que buscar como esas almas puras para poder malamente y como tú dices suena horrible el que, el que tengan que hacer uso de esas situaciones para poder ellos tener paz no lo sé pero fíjate que aquí lo raro que a donde ellos se entraban, donde la niña les decía que estaba enterrado el dinero, eran dos ángeles, pero de su cuello salían unas cabezas de perros. Entonces yo digo, pues ya desde ahí como que ya las cosas no eran buenas, ¿no? Quizás dentro de ese de ese túnel o de ese túnel o de ese pasadizo, posiblemente, ¿qué crees? Podían haber hecho magias negras, sacrificios, no lo sé, no lo sé, pero sí fue una historia, eh, te vuelvo a repetir, para quien la quiera creer, en todo su derecho y quienes no, también lo están, eh. pero yo solamente te cuento un poquito de lo mucho que, que mi familia, en, esas, en esos trayectos, en sus búsquedas de tesoros, eh, se, se encontraron con historias muy terroríficas Señora Laura y no relaciona esto que sucedió con eh, el fallecimiento de su hermano también que comenta que falleció Pues mira mi hermano no creo que haya sido eso Oxlack mi hermano él era diabético y, y la diabetes fue que, que lo llevó a la muerte pero oh. sí te puedo decir que quizás por el susto por lo tremendo de esa situación, a mi hermano se le desarrolló esa enfermedad. Puede ser el susto. Sí, puede ser, porque mi hermano fueron 15 días que prácticamente, mira, dejó de comer, tenía pesadillas, se despertaba bañadísimo en sudor. Eh, el tono de su piel se volvió amarillenta. Eh... Y, y eran pesadillas constantes las que él tenía. Sí, estaba y viviendo. Y ya algo. no fue igual. Estaba viviendo ¿Tendó? algo. Estaba viviendo algo fuerte él después de esa experiencia. ¿Sí? La verdad que sí, muy, muy fuerte. Y posiblemente también se cargó de esas energías de las, de las cuales yo te estoy mencionando. Eh, algo inexplicable. Yo a esto yo no le podría dar una terminación, o, o cómo decírtelo, Oxlack, en mi forma torpe de expresarme. No podría yo decirte que fue por esa razón. No, quizás mi hermano ya estaba tocado para tener diabetes, eh, pero lo que sí te puedo decir, que a partir de ahí mi hermano empezó a enfermar, enfermar, obvio él no se trató su enfermedad como tenía que ser y eso lo llevó a la muerte mi hermano tenía 42 años cuando él falleció muy joven mi hermano entonces eh, pero eso sí te lo puedo decir lo dejó muy marcado esa experiencia vivida de esa situación de ese fantasma si lo podemos llamar así sí fue muy fuerte sí bastante fuerte esta historia y bueno, le agradezco que nos haya confiado esta historia que es muy familiar, pero que eh, es interesante e importante porque nos habla de una maldad, una maldad que ocurrió ahí en ese lugar de Abasolo y que pues sí. por, por esto sucedieron cosas malas y bueno. Muy, muy crueles sí, y lo peor que la nena perdió la vida. Así es. ¿Se sabe cómo perdió la vida la niña? Pues al parecer dicen que la nena amaneció sin vida, okay. pero golpeada. Ok. Golpeada porque la familia sí continuó, ya no buscando los tesoros, pero, pero sí continuaron en, en, en comunicación con la familia. Entonces, ¿sabes algo? ahí Yo pienso que si la familia al obtener el dinero, ellos aceptaron entregar a su hija, pues eso todavía estuvo peor, ¿no? Fue más terrible la historia si es que la, la familia haya aceptado el dinero a cambio del alma de, de su hija. ¡Qué fuerte historia! Gracias por, por contarnos esta historia. y por Al eh, contrario, Xlac, a, Al contrario, gracias por recibir mi llamada, de verdad. Un abrazo muy fuerte y cuando quiera, por favor, llámenos y nos cuenta más historias qué lindo, un abrazo también muy grande para ti y por, para todos los que, los que están en esta legión y Sarabia, ya cumplí, ya te mandé el saludo Andrea, besos y abrazos y para todos, para Maru para, para José para Matías para todos, para todos eh, no, no tengo como que mucha recepción en, cap, en, en capturar los nombres, pero muchas bendiciones y pasen muy, muy bonita noche y mil gracias por su tiempo. Gracias, saludos. Hasta pronto, Slate. Hasta pronto. Son, faltan ocho minutos para la medianoche y tuvimos esta historia bastante eh, interesante y diferente a las que hemos escuchado, aterradora, grotesca, si pudiéramos encontrar los detalles de lo sucedido. Y bueno, la pregunta sería, ¿ustedes cambiarían el espíritu de su hijo, el alma de su hijo, de su hija, por dinero, por un tesoro enterrado, por centenarios, por monedas de oro? ¿Cambiarían la vida de su hijo o de su hija? Yo no tengo hijos ni tengo hijas, eh, pero no, no, no podría hacer absolutamente eso. Eh, por dinero no, eh, por eso ayúdenme con sus superchats, es importantísimo para que no haga un trato con el diablo, Apóyenme con sus superchats, con las donaciones, con el wish list de Amazon, suscribiéndose a mi Patreon, para que yo no tenga que pasar por situaciones difíciles, donde tenga que intercambiar algo por dinero, por favor, como el cuerpo. O sea, podría estar la próxima semana ya en, en una esquina intercambiando el cuerpo por dinero. Por favor, ayúdeme a que no llegue a suceder eso terrible. Juliana Bermúdez Díaz nos mandó 19 dólares. Gracias, muy amable. Hola Oscar. desde niña veo la energía de seres vivos, animales, plantas y de los que ya trascendieron. En el presente me estoy preparando en manos para sanar. Sin, tener, sin tergética soy séptima generación. Bruja buena, sonríe. Juliana Bermúdez, ¿puedes llamarnos por teléfono ahora y nos cuentas más a detalle lo que me acabas de escribir, por favor? Sería bien interesante que nos contaras sobre esto: de que eres una séptima generación de bruja. Eh, de esto que es intergética, que eh, desconozco, y sobre eh, que vence la energía de los seres vivos, y de los que ya trascendieron, me, me gustaría mucho que pudieras llamarnos y contarnos al respecto de este tema eh, Benny Enigmas y Misterios ahí está nuestro amigo que nos habló quien usa la rabdomancia para encontrar personas, dice saludos Oxtac, te deseo lo mejor de lo mejor, le mandamos un abrazo, y recuerden seguirlo en su canal de YouTube y si quieren eh, que sean ayudados por él con el péndulo, bueno, pueden ir a su canal en y Misterios y contactarse con él. O también aquí en el chat él escribe y ustedes pueden eh, contactarlo de esa forma. Gracias a toda la gente que me apoya para que no tenga que eh, dar nada a cambio por dinero. o sea, no tengo plata. Amaro me la quita toda, dice Droz Rotzang. A Rotzang lo vamos a Eliminar de esta transmisión porque desde hoy el programa es serio, les había comentado, el chat debe de ser serio, el, las historias las vamos a respetar, eh, lo que se diga lo vamos a creer y aquí la seriedad es ser respetuosos con todos, nada de burlas, nada de chistes, nada de otros temas, por favor, si Dross no se comporta, lo vamos a tener que eliminar del chat. Estamos en un programa serio. ¿Ok? Sigamos entonces con el tema. Y bueno, cualquier persona que quiera hacer una llamada telefónica por WhatsApp, mandarnos un audio, una evidencia paranormal, lo puede hacer al número que aparece en pantalla. Usen el más 52 si se trata de algún número fuera de México. Y desde el 722, si es que me llaman del interior de la República Mexicana continuamos con este programa de relatos oscuros un programa bastante serio, completamente serio y responsable donde aquí creemos absolutamente en todo absolutamente en todo eh, tenemos el seg la segunda clase de fantasmas que dice que son estos fantasmas o estos muertos que se convirtieron en fantasmas cuando en vida cometieron acciones perversas e imperdonables y como castigo no pueden obtener el descanso eterno, por lo que deben vagar como alma en pena. Un ejemplo de alguien que en vida hizo tanta maldad y daño y por eso se convirtió en una alma en pena, eh, según este artículo, es Sir Simon de Canterville El fantasma de Canterville De Oscar Wilde Esos son los ejemplos de esta revista Y bueno, me parece que El fantasma de Canterville Es una novela Pero como aquí es un programa serio Lo vamos a utilizar como un hecho Como una verdad Así son los programas populares Que todo aceptan y todo creen Aquí también Así que el fantasma de Carter Carterville es real, no es una novela. Perfecto. Así que eh, los fantasmas también se pueden hacer a partir de una persona que haya obrado mal en la, en la vida, en la tierra. ¿Ustedes conocen a alguna persona muy mala que se haya convertido en fantasma? Eh, Chicoche es uno de ellos. Eh, de hecho, voy a ir a Tabasco. En los siguientes días voy a ir a la tumba de Chicoche eh, para ver si efectivamente sale a hacer su rondín como fantasma. Chicoche en vida pues hizo canciones muy malas, terribles, que eh, molestarían a muchas personas del presente. Así que por su música mala, Chicoche eh, se volvió fantasma y sale en el eh, Panteón de Tabascos, lo que me comentaron. ¿Ustedes conocen a alguien más que se haya muerto, que haya hecho cosas malas en vida? Eh, yo conozco muchos pero no conozco que se hayan vuelto fantasma estamos con esta serie de netflix jeffrey Dahmer, eh, que fue una persona horrible asesinó a muchas personas hizo negrosidio entonces eh, yo creo que por esos negrosidios Supongo que debería de salir como fantasma, pero no es así. Yo no sé si esta revista, bueno, hagamos que, de hecho, que todo lo que digamos es verdad. Entonces, eh, eh, sí, los que se portan mal se vuelven fantasmas porque son almas en pena, que no pudieron entrar al cielo y ahora deambulan por el mundo por haber hecho tantas cosas horribles. Eh, Taizy nos mandó 99 centavos de un super sticker Taisy que es parte de las suscriptoras de mi Patreon y que le agradezco inmensamente a mi patrona Taisy le agradezco que esté esta noche con nosotros eh, nos está viendo quizá desde Hunter Oxlack. le mando un abrazo Taisy muchas gracias Taisy te queremos mucho, te aprecio bastante dice Juliana Bermúdez quien es eh, Bruja, así ella se ha declarado. Yo fui un militar alemán en una vida pasada. A veces recuerdo cosas muy feas. Juliana Bermúdez, me gustaría que nos llames por teléfono. Es una muy buena oportunidad de que nos platiques estas historias que tienes. Me parece muy interesante lo que me platicas y me quedaré con la duda si es que no nos llamas. Por favor, llámanos. Vamos a ponerle el número... A Juliana para que pueda comunicarse con nosotros y platicarnos esta historia. ¿Ustedes recuerdan a alguien más que haya sido muy malo en vida y que por eso espante, salga su espíritu y ande en pena? Por favor, escríbanmelo para que lo recuerde, estoy tratando de acordarme de un fantasma malo. No sé, por ejemplo, eh, Javier Peluche Espinosa, le mando un fuerte y cordial abrazo, quienes está Dentro de nuestra transmisión dice, felicítame, justo acabo de cumplir años, mi hermano Javi Peluche. Deseo que tengas muchos más cumpleaños, pero sobre todo que tengas mucha paz, alegría, bendiciones y que de aquí en adelante toda tu vida sea maravillosa, mi hermano. Deseo que las máximas bendiciones lleguen a ti y que ese sea el regalo eh, que mm, te puedo dar. Gracias. Javi Peluche, por estar esta noche, que es tu cumpleaños, aquí con nosotros. Bien, entonces, alguien malo que se haya vuelto un alma en pena, eh, pensemos en personas malas. ¿Quién ha sido una persona mala? Aquí Andy Chávez dice, en varias ocasiones, ya cuando estoy acostada, casi a punto de dormir, siento cómo se sume el colchón. Incluso me levantan la sábana. A veces me da miedo, pero... Solo los respondo en el nombre de... Ah, solo los reprendo en el nombre de Jesucristo y listo. Andy Chávez dice que a los fantasmas los reprende con cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús y que con eso logra que el fantasma o los fantasmas que la acechan, que la acosan, desaparezcan. Usen esta técnica si alguien más pasa por lo mismo. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Es una oración poderosa que los ayudará a ahuyentar a los malos espíritus. Aquí tenemos un mensaje de Chris González que dice, esta historia sobre Teocaltiche es de un hombre que dice que fue abducido por extraterrestres y da tratamientos de curación con técnica no humana. Chris González, por favor, llámanos a toda esa gente que tiene historias bien interesantes por favor, llámenos. No va a pasar nada. Este es un programa completamente serio. Nadie se burla de nadie. Todos respetan a todos. Y me encantaría escuchar esas tremendas historias que solamente nos dicen un pedacito y, y nos quedamos con ganas de saber más. Por favor, Chris González, el número está en pantalla. Ahora lo vas a ver. Llámanos, llámanos o mándanos un audio en WhatsApp. Como gustes, pero por favor, cuéntenos las historias. No se las queden. No se las queden, por favor. Un abrazo a toda la gente que me ve en Instagram, que me ve en TikTok y que me están viendo en Facebook y YouTube también. Alex dice, yo tengo una historia sobre sectas en la UNAM. Qué interesante también sectas en la UNAM. No había escuchado, escuchado algo así. Me gustaría bastante que por favor nos llamen y nos cuenten esa historia. Bueno, yo tengo un, eh, dos personas querían comunicarse esta noche conmigo. Voy a ver si encuentro sus Whatsapps. Aquí había una persona. Mm. Ah, me parece que es esta persona. Llamémosle por teléfono. Muchas gracias, Libni Lazo, que nos mandó dos dólares. Te mando un golpe serio. Atentamente, Saitama. Muchas gracias, Libni Lazo, eh, que apoyas este programa y que su realización es eh, fundamental. Dijo, su aporte es fundamental para la realización de, este, eh, de esta emisión. Muchas gracias, Libni Lazo. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas? Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Oxlack? Buenas noches. Me da mucho gusto poder comunicarme contigo. Me mandaste un mensaje sobre una historia que tienes. Así es, así es. Mira, y rápido, porque la verdad no cuento ahorita con bastantes datos. Estoy fuera de un área donde no tengo acceso a internet. Sí. Eh, te comento, es de un pueblo acá de Teocaltiche, es en Jalisco, cerca de Aguascalientes. Ok y les comentaba que hay una persona, bueno, se hace llamar doctor, eh, la historia la verdad no la, no la sé al 100%, pero he estado investigando un poco, dice que él fue abducido por extraterrestres, dice que él eh, tenía, no sé, un problema cardíaco en el corazón, él estaba en un monte que aquí es muy famoso que se le llama eh, Cerro de los Antiguos, Sí. Y comenta él que cuando estaba ahí, no sé, reposando, eh, vio una luz que se acercaba bastante cerca, que cuando él quiso pararse, vio dos seres que bajó. Entonces, se acercaron a él y dice que lo levantaron, literalmente con un brazo lo, lo levantaron. Sí. levitó dice que unos metros. Y comenta que de un de repente cuando lo bajaron, se le quitó su mal, ya no tomó ningún tratamiento ni nada, y dice que después de todo eso, de, de lo que pasó, le enseñaron cómo curar o dar tratamientos con técnica no humana. Eh, okay. Son con piedras, eh, la sí. verdad, desconozco muy bien qué tipo de piedras son, okay. eh, pero tiene ciertos eh, detalles en las piedras, o sea, dibujos, eh, letras ahí, okay. y con eso hace tipo de decoración dice él eh, que aquí en Tio hay nueve bases extraterrestres, dice, y okay. que solamente las personas, dice él, que son las indicadas para eso, eh, les dan ese, le transmiten esa información, pues, o sea, entonces me gustaría que un día pudieras venir a Paracaoslac, y esta persona ya fue hasta entrevistada por gente de, ¿sí puedo decir marcas de televisión? Claro que sí. Ah, oh, ok. Eh, vino gente de TV Azteca, eh, de Guadalajara, y lo entrevistaron, eh, de hecho fue, en el momento fue una entrevista muy peculiar, porque de, aquí en, en Teogratinche mucha gente no lo conoce como tal, él tiene su consultorio y todo, pero en realidad no saben la historia como es. Y okay. aparte de esa historia que te digo de ese doctor, se llama Franco, si sí. mal no recuerdo, eh, en este cerro de Oxlack eh, hay mucho avistamiento, mucha actividad también paranormal. Sí. Y me gustaría que un día pudieras venir para acá, porque la verdad, eh, si sí, alguien como tú, ahora yo tengo viendo tus videos, si mal no recuerdo, unos 7 años, 8. Eh, sí, entonces, alguien como tú con esa experiencia, con ese recorrido, me gustaría que pudieras venir algún día para acá para que investigaras más a fondo eso y vieras en realidad lo que oculta ese, ese lugar que tiene el Cerro de los Antiguos. Hay un sinfín de historias que la verdad han marcado mucho ese lugar. Además se me hace muy interesante que mencione que hay siete bases alienígenas. Exacto, o sea, eh, mira, de hecho, en un lugar muy cercano por donde vivo, en eh, ciertas horas, yo a mí me tocó ver dos veces nada más, y eh, se alcanza de cierto lugar, hacia el Cerro de los Antiguos, está un poco retirado, pero sí se ven luces, luces que parpadean, luces estati, estéticas, perdón, estáticas, y que bajan, pero en, en realidad uno no, no me he puesto mucho a, a investigar muy bien, a poder ir para allá, sí. pero sí, o sea, ahí se supone que hay una base ahí, sí. ahí en el Cerro de los Antiguos. Ojalá pueda a, ir a ese lugar, me gustaría mucho entrevistar a este... Doctor, que, es, que sana, me gustaría ver esas piedras con las que sana, eh, documentar su historia y hacer una, eh, una investigación en, en ese lugar, en ese cerro, una observación nocturna para ver si podemos uh -huh. captar estos objetos. Claro que sí, Osla, sería un gusto que vienes para acá. Eh, de hecho, eh, solamente una vez vino, no, si mal no recuerdo, era uno que. Eh, era de la radio, no sé si de Aguascalientes, se llamaba, eh, ¿qué era?, ¿cómo se llamaba el programa?, creo que se llamaba Horror a la Media, ah, Flavio Arenas, perdón, ya, ya recordé, okay. no sé si lo conozcas. No lo, no tengo el gusto de conocerlo, pero eh, era un programa paranormal. Ah, exacto, ajá, y él solamente vino una vez, y eso por, le estuvieron insistiendo que viniera, que el viniera y viniera, vino, eh, aquí al panteón, de, se llama el Panteón de Los Ángeles, hizo su investigación y nunca más volvió a venir, no dio detalles, eh, dicen que porque sí logró captar algo que lo dejó muy, muy pues con la duda, o sea, con miedo podría decirse, y nunca más vino. Es otro punto donde también se quería especificar en el Cerro de los Antiguos que ya nunca vino. Me gustaría mucho hacer esa, ese documental. Te agradezco mucho por esta información, ¿cuánto tiempo queda de, de, de, de qué parte más cercana queda este Cualiche? Ah, es Teocaltiche, mira, eh, está a una, como una hora 15 minutos de Aguascalientes, Ok. es un lugar pegado a Villa Hidalgo, de hecho Villa Hidalgo es muy conocido por su ropa textilera. Eh, exporta a muchos lugares, y está Teocaltiche, luego sigue Villa Hidalgo y Aguascalientes, que queda acá por la encarnación de Dios por la chona. Ok, muchas gracias. Bueno, si tienes alguna alguna nota de internet o algo que me puedas mandar para eh, documentarlo, para tenerlo en un archivo, pues me serviría para cuando se pueda realizar un viaje para allá, hacer esta investigación. Sí, claro que sí, Oso, perdón. Eh, de hecho, te mandé un WhatsApp, igual eh, cuando gustes leerlo, te mandé la. Un poco de la información de lo que te comenté ahorita ah, okay. Y sí, cuando gustes eh, Igual cuando llegues Si un día pudieras venir, con gusto nos contactamos Nos ponemos de acuerdo Te llevo con el señor Y la verdad somos bastante los que estamos eh, Interesados en todo este tema eh, Y con gusto te digo Hacemos la exploración nocturna Y esperemos encontrar algo Mira, tengo aquí tu Whatsapp Pero no, ah. no me mandaste Links Ah, ok, pero sí, nada más me faltó eso. Uh -huh. Ok, bueno, entonces estamos en contacto, te agradezco mucho la información, desconocía esta historia, pero bueno, vamos a ver de qué trata, y si es que de verdad este eh, doctor puede curar, ¿tú qué sabes si ¿Sí la gente ha dicho que sí puede curar? Mira, me metí a su canal, la verdad, eh, de hecho me lo he encontrado como tres veces así en la calle, y lo reconozco, y le pregunté sobre su técnica, no me quiso dar muchos detalles, solamente me comentó que en su consultorio que era algo un poco más privado incluso me llegué a meter a su canal de YouTube de él y varias personas le comentaron que muy buena técnica, que sí tiene resultados favorables la verdad desconozco quiénes sean las personas o más, más bien sería falta de, de investigación a las personas que les ha hecho eso, pero... A lo que yo un poco tengo de conocimiento, sí les ha funcionado. No sé qué enfermedad tengan también, no creo que pueda eh, gente con cáncer o algo así, algo, una enfermedad terminal, pero sí les han dado, han comentado, perdón, que sí ha tenido resultados. Bueno, sería también interesante entrevistar a los pacientes. Te agradezco mucho, mi hermano, disculpa la llamada esta noche y que hayamos abusado de tu tiempo. No, no, no te preocupes, solo aquí estamos eh, escuchando... Todos tus vivos ahora de recién que me volví a, a, a inscribir en tu canal porque tenía tiempo que ya estaba inactivo. Y pues aquí seguimos. Nada más un comentario, Oxlack, perdón. Sí. Eh, un poquito también el tema. Sobre tus eh, tomos de la tierra hueca, ¿ya no has hecho o, o hasta ahí se acabó? Porque la verdad, ese tema, créeme lo que no dejó, de verlos diarios, o sea, llegó un tiempo cuando los estuve viendo salteados y llegó un tiempo donde los miraba seguidos y siempre me quedé con la intriga de que siento que faltó ciertos más tomos más. Sí, no, debería de volverlos a hacer, hay muchos que ya no están en, en YouTube, me los quitaron, y entonces sería muy bueno volver a hacer esos videos de, de la Tierra Hueca, a mí también me gusta mucho el tema. Perfecto, muy bien. Entonces, eh, ahí nos estamos en contacto por WhatsApp y cualquier cosa y nos estamos enseñando. ¿sale? Un saludo, mi hermano, muchas gracias. Un saludo, gracias, hasta luego. Pues aquí hay una historia más de las personas que sanan, eh, pero a partir del de encuentro con algo sobrenatural, a veces son con vírgenes, a veces son con espíritus y también en muchos casos con alienígenas, eso es muy interesante porque eh, la gente que acude a estos consultorios, por decirlo de esa forma, donde sanan, pues eh, dicen que, que tienen buenos resultados, que es, que es verdad que estas personas tienen el poder de sanar con diferentes técnicas, eh, sería muy bueno eh, poder documentar diversos eh, chamanes o diversos eh, curanderos y eh, saber sus técnicas y sus historias. Si ustedes quieren que vaya a ese lugar que nos dijo nuestro buen amigo, hagan como Pau Card, que hace, aunque sea 99 centavos, todo es bienvenido, todo se les agradece y con su super chat, sus eh, eh, donaciones, con todo lo que puedan apoyarme, incluso... Estando allá, si me quieren apoyar con eh, un lugar donde me queda dormir, eh, compañía para ir a algún lugar, este un taco, lo que sea, todo es bien recibido. Eh, de hecho, pues ahorita estoy planeando mi viaje a Tabasco, un viaje que pues no tengo para poder andar pagando viajes, pero como voy a ir a un evento en Mérida y ese evento sí me lo van a pagar, ya utilicé o estoy o voy a utilizar ese dinero de, que me van a pagar en, en Mérida para poder hacer el viaje y poder documentar y hacer contenido para ustedes. Es decir, no tengo por qué contárselos ni por qué decírselos, pero el dinero que me pagarían por presentarme, por dar una conferencia y demás, en lugar de gastarlo en algunas otras cosas, ya decidí gastármelo en ir a un lugar como Tabasco o como Campeche, que son dos lugares que hay historias interesantes y que no he podido o no he tenido la oportunidad de, de conocer a fondo. Así que para eso uh, yo utilizaría el dinero que me va saliendo, sería para eso, para precisamente documentar, conocer, escribir y que ustedes tengan información de primera y compartir con todos los amantes de los temas de misterio y lo paranormal. Eh, gracias a toda la gente que está en TikTok en este momento y también en Instagram Juan René Colorado Gutiérrez dice Ox cuando vengas uh, cuando vengas para acá Tabasco yo invito los tacos y el tour, bueno Juan René eh, eh, tendrías que ahorrar mi hermano porque eh, voy con mis eh, con mis compañeros y eh, con mi novia entonces pues somos cinco imagínate, te van a salir caros tacos, mi hermano, no quiero abusar. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, muy buenas noches. Saludos. ¿Humberto o Alberto? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, mi hermano. ¿De dónde nos hablas? De aquí, de Tampico, Tamaulipas. Desde Tampico, un saludo para toda la gente de Tamaulipas. Cuéntanos, mi hermano. Sí, mira, pues más que nada, primero, pues, este, saludarte y, pues, desearte lo mejor. Y, pues, aquí estoy, estoy con mi esposa, siempre vemos tus videos. Gracias. Y, pues, más que nada, primero, más que quiero decirte ¿verdad? que te admiramos y que llevas un buen camino, que no te desanimes. Tus videos, todos, este, hemos seguido tu trayectoria desde siempre y son muy buenos. Tienes eh, la calidad de un periodista. Muchas gracias, eh, es hago sí. lo mejor que puedo. Claro que sí, yo sé que sí. Bueno, primero que nada, mira, yo yo quería preguntarte algo. Sí. Aquí en Tampico, Tamaulipas, existe, por mucho tiempo se ha dicho, una base extraterrestre. ¿Nunca has venido para acá? Eh, no, pero sí sé la historia de la base extraterrestre ahí en, en las playas de Tampico. Así es. De hecho, en el Google Map ya pusieron por ahí un, una señal donde donde posiblemente esté la base extraterrestre. Eh, ¿En serio? ¿Ya en Google Earth o Google Maps eh, aparece eso de la base extraterrestre? Sí, ya, ya aparece por ahí habían puesto una, un monumento, un busto de un extraterrestre en la playa, pero parece que lo robaron, lo tiraron, lo destruyeron, algo pasó con ese Sí, lo, lo vandalizaron y, y se lo robaron. Pero ahorita, si tú pones, y si quieres, lo puedes comprobar, en Google Earth, Google Maps, perdón, este, ahí ya pusieron un punto de la base extraterrestre. De hecho, ya mucha gente se está organizando para hacer una expedición al punto ese que que aparece por ahí Qué interesante sabes también está la eh, bueno esto de la base extraterrestre es como muy de muy conocido no porque incluso hay algunos eh, negocios de comida y demás donde hay murales y pinturas sobre naves extraterrestres Sí, ¿no? de hecho, lo que es el Boulevard Costero, muchas este negocios ya tienen la temática de los extraterrestres, si tú vienes a la playa, este por la entrada de las sirenas, están unos marcianitos ¿verdad? que te reciben y todo, ¿verdad? toman la foto, está en lo que es el malecón, las direcciones donde pues te indican verdad que estás este, yendo hacia la base extraterrestre también. Sí, es un lugar que yo tengo que visitar forzosamente, Tampico es un lugar que necesito ir porque a pesar de que nunca he pisado el estado de Tamaulipas, pues bueno, habla sobre una base extraterrestre y también hay otras historias como este gigante, hay una estatua de, de una persona gigante en, en, en la Alameda Central o como lo llaman en ese jardín, Sí, ándale, también ahí de lo que es el Boulevard costero, hay como una, este, ¿cómo te podría decir? Es como un, un, un círculo, una rodeta exacto, donde puedes ver, este, los carros dan la vuelta y ahí está el monumento de ese gigante que dices tú. No, yo me yo me refiero a esta persona que que Ah, en el, el centro está Juanito extraterrestre, le llaman. Es ¿eh? Juanito, sí, un Juanito, sí. Sí, él también está ahí en el en el centro. Es un eh, fue un personaje ¿verdad? ya de muchos años que era una persona que medía casi como dos metros y medio más o menos. Exactamente, exactamente. Está interesante. Sí, o sea, hay, mucho, hay muchos lugares donde tú puedes venir aquí y que pues tiene mucha historia. Tenemos lo que es el hospital naturista donde está abandonado y pues, o sea, yo personalmente fui una vez y el ambiente está súper denso, o sea, súper pesado. Nos metimos este a explorarlo tantito, no, hombre, se siente horrible. Se siente que te observan, se siente que te van a jalar, o sea, y así, o sea, terrible. Deberías de venir a hacer una exploración, ahí está, está muy denso el ambiente. ¿Qué otro misterio hay ahí en Tampico? el tal de la planchada, de hecho eh, yo conozco muy bien esa historia porque nos ha sucedido, ¿verdad? De que tenemos, este, eh, pues ahora sí que trabajamos en un hospital sí. y nos ha sucedido muchas cosas, este, pacientes que nos dicen, ¿verdad? De que una mujer va y les pone medicamentos en la madrugada y va y le dice a la enfermera y dice no, pues aquí no pasó nadie, ¿verdad? Y este, a mí me platicó una señora. De que ella incluso vio que la enfermera se le acercó y le la revisó y todo, pero ella se dio cuenta que era la planchada porque estaba, no tenía pies, estaba levitando. Porque okay, le llaman la planchada porque su uniforme está muy pulcro y planchado. Exactamente, o sea, se caracteriza por el uniforme. Muy bien, mi. Eh. Sí, hay, hay mucho, un fin de historias, ¿verdad? Que por acá se cuentan personajes y, y no, no misterios también. En el centro de Tampico hay una casa por donde está la Cruz Roja de Tampico. Uh -huh. Está totalmente abandonada, le dicen la Casa del Diablo. Okay. Porque esa casa tiene, pues yo digo que fácil, unos 40 años abandonada y abajo hay como catacumbas. ¡Oye! Oh, qué interesante Entonces, los que se han... Ahora sí que atrevido a entrar, sí. no, hombre, salen huyendo porque dicen que ven a una entidad que le llaman ellos la greñuda. La greñuda. Ajá. Uy, está bueno, Ese, esa historia está muy buena. ¿Cómo dices no, pues... que se llama esa construcción o esa casa? Le dicen la casa del diablo. La casa del está diablo. Está por la Cruz Roja de Tampico. Ok, de Tampico. Okay, de el... hecho, sí lo puedes buscar y hay este, páginas de aquí de lo que es este de lo que es este local vea se sí. se rumora mucho eso y hay catacumbas mencionas sí en abajo de la casa hay catacumbas que okay, habrá videos de esto en YouTube la verdad, ignoro. había un youtuber aquí local que se aventuraba a hacer esas cosas, pero después de que le pasó eso, yo creo que hasta lo tuvieron que curar de espanto porque ya nunca habló más del tema. Ok, mira mi hermano, si en algún momento puedo ir a Tampico, eh, ¿podrías apoyarme con visitar estos lugares? Claro que sí, claro que sí muy encantado bien. de cuando vengas para acá, te damos una, este, pues ahora sí, ¿verdad? te llevamos en todos esos lugares misteriosos, muy bien, mi hermano, pues muchas gracias por, por la invitación, pero sobre todo por darme a conocer estos misterios que hay en Tampico, que sería una muy, un muy buen viaje para documentar estos misterios, creo que sí, eh, pues gracias por la llamada y échale muchas ganas, sabes que te vamos a ir apoyando en tus videos, muchas gracias mi hermano, un abrazote, Vale, bueno. qué interesante llamada. Eh, me gusta que, aunque no tengan unas historias en concreto, les haya sucedido un fenómeno paranormal, que me llamen y que me platiquen las cosas que se dicen de su entorno, de su región, como estos temas: eh, leyendas, mitos, dichos, sucesos, que me cuenten eso, para yo tener en cuenta ya lugares en donde puede documentar eso para que pueda ir a escribir eso etcétera por ejemplo ahora que voy a tabasco pasaré primero por eh, los tuxtlas nunca he estado en los tuxtlas eh, en veracruz y ya encontré diversas historias diversas leyendas y cosas de misterio que me encantará documentar me encantará grabar y todo eso se los voy a estar subiendo en mis redes sociales algunas cosas serán exclusivamente para la gente que eh, se suscribe a mi Patreon. Se lo merece y le agradezco inmensamente su apoyo por esa suscripción a Patreon. Si alguien más eh, quiere apoyarme suscribiéndose a mi Patreon, por favor, si alguien me pone por favor el link del Patreon en el chat, sería buenísimo. Eh, porque ahí algunas de las cosas que grabe o documente serán exclusivamente para la gente de Patreon, se, se lo merecen mis patrones y les agradezco mucho Alexa Kiranheva eh, quise ayudarte quise ver el video que mandó Liz pero Lizeth no ha mandado ningún video ya vieron ahorita en pantalla eh, ya lo, lo acaba de mandar vamos a si alguien quiere ayudarme en el wishlist porque mi Alexa tiene vida propia y la quiero cambiar eh, vamos al, a pantalla, aquí tenemos, vamos a ver el video que nos ha mandado Liz Martínez, no sé de qué trata, pero vayamos a verlo. Ok, este video me lo mandaron ya eh, todo este día, te agradezco también Liz que lo mandes, de hecho no se guarde nada, si ustedes eh, ven algún video que se esté haciendo viral o cualquier cosa, mándenmelo porque quizá piensen, ya se lo mandó a alguien más, y qué tal si todos piensan igual, y no llego a ver este video. Este video es nuevo, es reciente, se está volviendo muy viral, el día de hoy eh, creo que explotó más en eh, su viralidad, y vamos a verlo, es sobre una llorona. ¿Saben? A, a mí lo extraño y lo curioso es que quien me lo mandó me dijo que lo había grabado su tía, eh, en Instagram, de hecho, está la conversación. Me lo mandó por Instagram y. Este. Y decía que lo había grabado su tía. Entonces, eh, pues es raro. No sé si los que me manden la información quieran, eh, no sé, mentirme o no sé, pero al parecer este video está eh, en muchos lugares. Vamos a ver. Eh, hoy estoy en modo serio, lo acabamos de escuchar. En eh, modo serio, eh, es que eh, ser modo serio es como ser como la mayoría, y ser como la mayoría es decir, impresionante. Estamos viendo un video de la Llorona que fue grabado en Juchichiapan de las eh, de las macetas en el estado de Guerrero el día de ayer, por una persona que nos ha mandado este material, quien dice, es una llorona, había estado sucediendo que escuchaban gritos en la noche, esto los alertó cuando los perros empezaron a, a ladrar eh, eh, la antenoche, y pudieron grabar precisamente a este ser espectral que aparece en todo México. Es la Llorona. Escuchamos su aterrador y desgarrante alarido que nos erizó la piel. También escuchamos a los perros cómo se vuelven locos al sentir la presencia de este espectro. Desconocemos por qué haya aparecido en esa región. No sabemos si es porque llega octubre y las vibras eh, eh, negativas comienzan a, a subir, a, a surgir, y quizás los entes paranormales se puedan dar a notar, como lo estamos viendo acá, en esto que es esto no es normal, eh, es un material increíble, es real, 100% verídico, y tengan miedo, mucho miedo, la llorona está suelta en Cuchichiapan, de eh, las macetas allá en el estado de Guerrero, vamos a verlo otra vez Bueno, si quieren eh, la opinión de, de alguien que no es experto, de alguien que niega todas estas cosas y que no es profesional ni tampoco es serio, eh, la opinión sería que eh, tenemos un video de 21 segundos. Es decir, si esto hubiera sido un video fortuito, debería de existir un video con mayor duración. ¿Por qué? Porque... Eh, al parecer y lo que vemos, cuando sale la supuesta llorona, eh, sigue estando presente cuando termina el video. Ningún momento desaparece y alguien que está grabando a un fantasma, a la llorona, no va a, a dejar de grabar. Si ya lo está grabando, si ya vivió el momento, debería seguir grabando y no que se corte la grabación tal cual. Número dos, eh, vemos que al inicio del video ya la persona está preparada con el celular hacia esa parte. Es un celular de baja calidad que vemos que no graba bien de noche y ya está preparado el, el video, la cámara apuntando hacia ese sitio. De hecho, cuando inicia y alcanza a ver la imagen, mueve el celular a mano derecha. Es decir... Este video no es grabado por ninguna cámara de seguridad, ni mucho menos. Es grabado con un celular y alguien lo está sosteniendo. Se nota en la temblorina que verán a continuación al inicio del video. Vean cómo mueve la cámara. Eso significa que está siendo grabado eh, con la mano. Pues fíjense bien cómo se mueve cómo se mueve la toma, no es ninguna cámara fija, y se sigue moviendo la toma. Ahora, el grito estremecedor, el grito aterrador, me parece que muchos de nosotros lo podríamos hacer, eh, yo no lo quisiera intentar, pero este es un programa serio, entonces no me van a escuchar haciendo ese sonido que me, me saldría muy fácilmente. Está interesante el video, en este programa que es muy serio, decimos que es verdad, absolutamente verdad, y vamos a hacer la investigación en el lugar, si es que tenemos las suficientes donaciones esta noche, vamos a contestar la llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Habla Berenice. ¿Qué tal Berenice? Buenas noches, ¿de dónde nos hablas? Eh, fíjate que te hablo de Guerrero. Sí, de Guerrero, cuéntanos. Pero te quería comentar algo desde hace mucho tiempo, ya tengo eh, novia, este, esto ya sucedió como... Ah, no, cuéntame, cuéntame, perdón. No, de, um, yo ya te había hablado, este, eh, en otra ocasión. Ajá. Este, pero, eh, um, después subiste un video donde tú fuiste a ver a mi abuelita a Guanajuato. Yo fui a ver tu abuelita a Guanajuato. Porque... Bueno, no fuiste a ver a mi abuelita, ¿verdad? Pero fuiste a hacer una investigación este um, a Guanajuato ahí por la presa solís ah ok ok ya ah, sí sí sí claro yo bueno, sí, sí, pude pasar a ver ah sí sí sí sí ok sí recuerdo a tus primas okay. Sí, y este y me hubiera gustado que le, le hubieras preguntado más cosas porque ella tiene este historias de ahí de la presa Ajá. que contaba mi abuelito sí. sobre, sobre este, personas que fueron a sacar dinero de ahí de, de la presa Solís, Ajá. que supuestamente contaba a mi abuelito que cuando él era niño veía que, este, que los dueños de la hacienda... Este... <ríe> Sí, ¿qué ha pasado? Ay, me estoy un poquito perdida porque acabo no, de llegar de trabajar. No, no te preocupes. Sí, este... es que en la presa Solís había, estaba el pueblo y, y lo inundaron, ¿verdad? Para hacer la presa y, se, y todas Hay las cosas. Hay una hacienda. Ah, una hacienda, perdón. Y la hacienda se quedó abajo era de la presa hacienda. Solís. Uh -huh. okay. Y Ok. Este, y él cuenta que cuando él era niño, en esa hacienda, el dueño de la hacienda metía este, cajas... ...de madera del tamaño de, de un tabique de adobe... Ajá. ...sobre la iglesia... Okay. En, la pared, ...en las paredes de la iglesia... Sí. ...para guardar el dinero que no se lo fueran a robar... ...en aquel tiempo de la revolución y todo eso... Sí. Y, este, ...y él ya de grande, de mayor... Este, ...cuenta que hubo gente que fueron a, a sacar el dinero de ahí... ...con máquinas, con detectores de metales... Y que contrataron a personas del pueblo y uh -huh. de los alrededores. Ok. Y, y este... Y, y entraban a, a, al, al, a, la, a la torre sí. a bajar hacia, hacia el... Parte de la iglesia donde estaban las cosas... Entre. Entonces... Era pura agua, era más agua. Sí. Creo que cuando tú fuiste, ya es más lodo. Sí, había muchas partes de lodo. Sí, ya, ya, ya es mucho lodo lo que tiene ahí ya. Y este, y él él platica que varias personas que se sumergieron a, a esa torre o a esa iglesia sí. este, se volvieron locas porque se les aparecía un toro ahí abajo. Un toro, qué interesante, esa, esa historia no me la sabía. Eh, sí, claro, porque hay que hacerle de buzo, sumergirse del agua sí. para llegar a las a la base de la iglesia, que está enterrada, Ajá. que está sepultada o que está bajo el agua. Y entonces dices que cuando están abajo en la iglesia, se les aparece un toro. Un toro con cadenas, dice que ellos escuchaban las cadenas abajo del agua. Yo, yo decía, ¿y cómo se va a escuchar abajo de sí, una sí, sí, sí, sí, está raro. Pero pues, ahora sí que sí te puedo decir que las personas que, que, que entraron allá abajo, sí se una sí perdieron la razón. Sí. Ahora sí que lo que sí no te puedo decir, quiénes fueron los que hicieron todo ese movimiento, porque pues mi abuelito pues, ya falleció. Sí que vive solamente es mi abuelita allí, pero no sabe. Oye, sobre lo del toro, ¿hay alguien que sepa por qué hay un toro cuidando parece que ese dinero? Mi abuelito lo que decía que a lo mejor era dinero mal habido, pero realmente pues no hay una explicación lógica o sea, a mí se me hace como muy extraño pero sí es verdad que, que hubo personas que sí se, que se perdieron nada eh, ¿Solamente fue una ocasión donde alguien buceó eh, y encontró y, no, y vio al toro o varias veces vieron a ese no, mismo fueron toro? Varias, fueron varias inmersiones y dice que al principio nada más escuchaban cadenas ok y, al, y ya posteriormente dice que este, vieron al animal. Sí. Y, y de hecho, ya las últimas veces, nada más pocas personas quisieron meterse. Ya no. Sí, actualmente podemos ir a la presa Solís y poder ver la, la torre de la iglesia eh, saliendo del agua. Uh -huh. Pero sí. sumergiéndose, entonces eh, se encontrarían con el toro pero ahorita ya no se puede sumergir porque ya está lleno de lodo. O sea que el, el, la tierra ya eh, se llevó la mayoría de la iglesia, ya no se puede llegar al fondo. No, ya no se puede llegar al fondo, ya está lleno de... de... No, por lo que deja el, todo el movimiento de la presa. Sí. Qué interesante esto del toro. ¿Tiene algún nombre en específico ese toro? No, la verdad, ahora sí que te lo paso al costo como yo lo escuché con mis abuelitos. Ok, ¿actualmente <risa> se sigue contando esa historia del toro bajo, bajo el agua? Sí, mi abuelita todavía la cuenta, pero tiene súper muchísimas historias, por eso cuando fuiste al pueblo yo dije, ¿por qué no fuiste a hablar con mi abuelita? Es de las sí. más viejitas del pueblo. Sí, pues no me, no me la presentaron, nadie me dijo. Sí, bueno, eso sí, pues es que son medios desconfiados. Sí, o oh, sí, pero voy, voy a ir nuevamente, eh, seguramente como en enero, si es, todo sale bien, si Dios me presta vida y todo está perfecto, en enero o febrero tengo que volver a, a, a Cámbaro. Uh -huh. Así que y, voy a anunciar, y, y, así, y, así que tú me puedes llevar con tu abuelita y que nos cuente la historia. Sí. Oh, eh, pues yo vivo en Guerrero, pero... Ah, ok, yo pensé que vivías ahí en la cámara. Lo que, sí te puedo, lo que sí te puedo decir que también aquí en Guerrero Ajá. hay muchísimas historias también que no son muy conocidas. Y aquella vez que te llamé yo te platiqué, pero nada más que con tanto trabajo que, que uno tiene, a veces ya no se conecta mucho al internet. Sí. Pero, este... Hay muchas cosas muy muy interesantes. Aquí hay un pueblo que se llama Chepetlán. Sí. Este pueblo, este dicen que cuando, porque de hecho, ellos vienen de Xochimilco, son dos pueblos que vienen de Xochimilco. Sí. Tienen una historia muy, muy, muy compleja, muy, muy antigua. Sí. Estos pueblos, este Vienen de Xochimilco huyendo de, de los españoles, de la de todas estas cosas que deja la guerra. Sí. Este, y, y cuando recién se afundan, mmm, llega la enfermedad y se tienen que mover del... Okay. Yo, pues no, decían, no sabían que era una pandemia ni nada de eso, ¿no? Sí. Entonces, este... Eh, eh, cuentan los señores los más, más grandes que les contaron sus abuelos que cuando se cambian de pueblo ¿Sí? los empieza animal del tamaño de un caballo, me puedes repetir, pero no era un caballo. Me pero... puedes repetir esa parte porque se cortó, no te escuchamos, ah, que los aterre aterroriza. Un caballo, o oh, no, un animal. Sí. Es un animal que tiene el tamaño de un caballo. Ok. Pero que no era un caballo, que tenía rasgos como de... Entre... Entre... Ay, ¿cómo se, cómo se le decía? ¿Reptil? Ajá. Y... Tenía como un pico muy grande como un pico, suena como un dinosaurio y a mí me... me... me... saltó luego, luego, dije pues, <ríe> ¿cómo? ajá y este... y me empezaron a platicar que lamentablemente pues se espantaron tanto lo, lo golpearon lo mataron y lo quemaron mataron al Ese monstruo al animal mataron al animal y ah. lo quemaron, lo golpearon eh, y lo golpearon y lo quemaron o sea que salió o una que vez al parecer se estaba robando sus animales o sea los estaba como aterrorizando no sé si a lo mejor ellos llegaron a un lugar en donde no tenían o, o ya tenía más bien el el animalito ahí vivía o no sé ok pero esa historia solamente es de de unas personas o si sí ya se, se sabe o actualmente se sabe sobre la historia de este animal pues en el pueblo todos la saben. Ah, ok, ¿cómo porque le llaman? Todos me la platicaban cuando llegué a visitar ahí porque me invitaron. Ajá. Y este, y pues todos me la platican. ¿Y cómo le llaman a este animal? ¿Cómo lo llamaron? Pues nunca le, no le pusieron nombre ni nada. El animal. ¿Y es, es, en qué lugar exactamente el guerrero es? El pueblo se llama Chepetlán. Chepetlán. Uh -huh. Chepetlán en. El en Guerrero. El pueblo se y te digo que historias como muy oye, ¿en, no. qué, en qué año sucedió esto, uy, esa sí ya te la debo. Okay, no, no, no, no pregunté, no pero cuando quieras, yo aquí sí te puedo ayudar a ir. Sí. Oye, eh, voy a seguir haciéndote preguntas. No, es que se traba tu llamada, pero es muy interesante esta historia. Mataron al animal y lo quemaron, o sea, des, lo desaparecieron. Sí. sí. Pero dices que atacaba a los animales de granja por las noches. Por las noches y parece que los, los espantaba a los... ¿A los qué, perdón? a las personas que vivían ahí, pues los espantaba y eh, uh -huh. características más físicas eh, color pues, piel sonidos eso sí no no no pregunté ahora sí que nada más escuchaba lo que me lo que me platicaban te encargo que si puedes que te cuente nuevamente la historia si tienen algunos detalles de físicamente cómo era el animal me los podrías mandar por WhatsApp Ok. Oye, y este Chepetlán, eh, ¿no está cerca de donde acaban de asesinar a 20 personas ahí en Guerrero? No, está súper lejos. Está lejos. Eh... No, de hecho el pueblo de Chepetlán es muy tranquilo. Ok. Nosotros estamos en la montaña. Ok. Ok. Y donde yo? mataron allá es... Sí. donde, pues... ¿donde mataron oh. dónde es? En Tierra Caliente. Ah, Tierra Caliente, está en el Triángulo de la Muerte, Guerrero, Estado de México y Michoacán. Uh -huh. Ah, Por ok. Él. Ok, entiendo. Seguramente ahí donde vives hay muchas más historias, muchas más leyendas. Sí, hay muchísimas. Aquí nada más en donde vivo me daban unos sustos tremendos cuando llegué a vivir aquí. De hecho, te platiqué esa historia, de una de las historias, te platiqué hace... De una persona que se me aparecía aquí. Es una casa muy antigua. Eh, disculpa, ¿cómo dices que se llama el pueblo Tepechan? Chepetlán. Chepetlán, ok. Uh -huh. Ok, sí, ya lo puse en mi buscador para que cuando termine la, el programa pueda investigar más acerca de este pueblo y pues de esa historia que me parece que es un dinosaurio o era un dinosaurio. Sí, bueno, pues a mí también me saltó muchísimo porque dije, cuéntame más, pero no, este, ahora sí que eh, no estaban las personas que tenía, a lo mejor que tenía que platicar con ellas porque son personas más, más, de más edad. Sí. Pero, este, las que me platicaron, pues también me platicaron ahora sí que lo que ellos sabían. Muy interesante. Este, Igual, y, y, y como te digo, si quieres venir a hacer una investigación aquí, eh, nosotros te ayudamos en lo que tú quieras. Sí. Y te llevamos con las personas que son más grandes. Yo la verdad, ya no quise ir más allá porque tenía el tiempo contado. Claro, con mucho gusto, me encantaría eh, poder conocer otras cosas cercanas ahí, a este sitio. No, ahí está la cueva, no está cerca de ese lugar donde está una cueva que le llaman, no sé no sé si de murciélagos, donde dentro de la cueva hay un hay una pintura rupestre de un gigante. No. Eso también es en Guerrero, eh, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Pero ser, ese ha de ser por allá por donde están las grutas de Cacahuamilpa, son varios pueblos donde hay pinturas también, de hecho, mi esposo es de un pueblo que se llama este Acatlán, uh -huh también en Guerrero, uh -huh. y este y ahí en ese pueblo hay unas pinturas que también hay, este, de hecho se robaron unas, unas piedras monolíticas, sí. que por eso luego a veces la gente no quiere platicar con las personas, uh -huh. son muy cerradas o son muy penosas o, o recelosas, porque por ejemplo en Chepetlán les robaron, les robaron muchas piezas arqueológicas, o sea, Entonces, en Chepetlán también era zona de, de prehispánica y había cosas que se han encontrado. Pues fíjate que yo pienso que eran, ya con su cultura de, de, de Xochimilco. Sí. Porque de hecho vienen personas de Xochimilco a bailar aquí a Chepetlán porque... <coughs> son de bueno, sus familias bueno, bueno, bueno, no te escuchamos por... no me escuchan eh, ¿por qué gente de Xochimilco va a bailar a Chepetlán? porque te digo que son pueblos muy son historias muy bonitas pero ellos son dos pueblos es uno que... Chipetepec. Esos dos pueblos, Chimilco, oye. vienen huyendo de la guerra, sí, oye. vienen huyendo para acá, para la montaña. Ya no, ya no te escuchamos, te, se entrecorta Bien, mucho, claro. pero me encantaría que nos llames nuevamente en otro programa y nos sigas contando estas historias. ¿Qué te parece? Es, que sea por llamada normal, es que aquí el internet sí falla mucho por las lluvias. Okay. Te Está lloviendo mucho. Perfecto, claro. En la siguiente llamada, en el siguiente programa, puedes llamar o mándame un WhatsApp de llámame y yo te llamo. Ah, órale, pues. Un saludote, que estén muy bien. Gracias por esas historias, me fueron de mucha utilidad. Ok, gracias a ustedes. Bye. Bye. Bueno, ya quise desviar la atención eh, al final para que nadie se acordara que dijo que, pues, que conocía a sus primas eso es algo que no tuvo que haber dicho, pero pues tuve la fortuna de desviar la atención con este monstruo que me pareció un dinosaurio, así que voy a investigar más y ver qué más hay cerca de esa zona de, de Carrero y pues a documentarlo para mis próximos libros porque estoy empezando a escribir libros. Eh, son las 12.52 de la noche, dos horas de transmisión, me gustaría y me encantaría seguir escuchando sus relatos, hablando de este tema, no avanzamos ni siquiera una parte, voy a contestar esta llamada, si alguien me ayuda con un superchat más, contesto la siguiente llamada, que bueno, ya colgó, pero ojalá alguien me apoye con un superchat. ¿Quién habla? Buenas noches. Saludos, Oxlack. Saludos, amigo. ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo Pedro, soy de República Dominicana. Creo que es la segunda vez que me llamo. Ah, bueno, me llamó mucho la atención sobre el tema que tengo en la reproductoria. Me eh, puedes... Eh, no te escuchamos... Bueno, bueno, bueno, bueno. Te escuchamos muy, muy lejos. Pedro, te escuchamos muy lejos. ¿Puedes acercarte al teléfono? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me oyes mejor ahora? Un poquitito mejor. Ok, espera un momento. Ahora me escuchas mejor, ¿verdad? Te escucho mejor, mi hermano. Cuéntanos, Pedro, desde República Mexicana. Digo, República Dominicana. Dominicana, Dominicana del Caribe. Del eh, Caribe. Mira, lo primero que quiero decirte es que, por ejemplo, bueno, yo soy médico. Trabajo en un hospital. Es un hospital que no es un hospital grande, es un hospital que es rural. Sí. Eh, bueno, pero se ingresan personas. En ese tiempo, eso es algo que me pasó, es una historia. Sí. En, esa, en ese tiempo eran los tiempos de la pandemia, eh, cuando estaban en cuarentena, todo. O sea, la emergencia, eh, como es un hospital pequeño, en eh, una población pequeña, normalmente se cierra. Uh -huh. Y cuando toca la puerta, eh, la persona encargada que está ahí adelante, un portero, sale a buscar, va a buscar al médico, a la enfermera. Y me hice la pizza con las que uno tiene que bajar. Siempre me hace tres toques. Uno, dos, tres. Sí. Yo me he atendido. Quizás en esa noche se atienden uno o dos pacientes. Son pocas las poblaciones. Pero esa noche eh, me tocaron la puerta. Me tocaron tres veces la puerta. Sí. Cuando voy yo, me digo, oye, ya voy. Me reparo, yo, agarro todas mis cosas. Eh, me pongo mis zapatos, ¿verdad? no sí. los puestos y veo con la nada yo es raro porque siempre me esperan en adelante, para abrir la puerta. Cuando recorro el pasillo, porque el hospital está en remodelación, eh, la habitación de nosotros está un poquito más retirada, eh, veo cuando llevo la emergencia que todo está cerrado. Sí. <coughs> yo sé de lo que piensan, yo soy muy escéptico, pero son muchas cosas que han sucedido allá. Sí. Y digo, pero caramba, ¿qué es lo que pasa? porque yo veo incluso a las personas portero ahí que está incluso hasta arrancando y yo veo el hospital cerrado. Al otro día le cuento yo la historia, Y bueno, no sé, a ver qué fue lo que pasó, a ver si le ha pasado a Lima. Sí. Le cuento la historia a una de las doctoras, la doctora que me relevaba. Oye, mira, anoche me pasó esto, esto y aquello. Es yo, pero ti también. Dice ella. Ok. Oye, pero.. A mí me intentaron a, a agarrar por el cuello y me intentaron a agarrar. El, el, el, cuando pudo esa fase, me cuenta ella. Sí. Que encendió la luz, no era nada, porque estaba la habitación cerrada, revisó debajo de baja la cama, revisó el baño y todo. Entonces, eh, en la noche, un algo le estaba ahorcando. <ríe> me cuenta ella. O sea, yo le cuento la historia para ver si o sea, porque me lo encontré raro, yo no creo mucho en esas cosas, ni nada de eso pero la encontré que era como, como un dato curioso y ella me, me dice a mí me dice a mí que ella le, intento, le intentaron hacer eso sí no, esa no, no, eh, hace varias noches atrás, incluso desde ese día ya no duerme ya en esa habitación claro, claro, pero ese parece un espíritu negativo, malo bueno decir sí, eso porque yo nunca he visto nada más allá de esa de eso que te estoy contando y otras cosas que, que quizás tenga su explicación pero todavía no se la encuentro ok o sea tú eh, sigues estando escéptico de que esto pueda tratarse de un espíritu bueno no he visto ninguno hasta ahora pero muchos allá donde yo trabajo me encuentro que han visto muchas cosas pero yo yo como como nunca me he visto o sea eso no es más raro lo que me ha pasado y Quizá, porque no sé si tú entiendes, que lo cuando uno, cuando uno está trabajando en un área de emergencia, sí. cuando tú estás en tu área de descanso, tú, es muy el sueño es muy distinto a como cuando tú duermes en tu casa. En tu casa tienes un sueño profundo. Sí. En tu área de trabajo, tú duermes como, no sé, como, como si tú tuvieras una parte del cerebro despierta esperando que te avisen. Estar atento, sí. No sé si es por el estado de alerta, quizá. O por el cansancio, quizás fue una ilusión auditiva que yo tuve. Sí. Pero me parece muy raro porque no solamente pensé que no le ilusión auditiva, sino que mi compañera me cuenta que le pasó eso. O sea, tuvieron el mismo, un fenómeno extraño ese mismo día. No el mismo día, porque ah. ella me relevaba a mí, pero eso le sucedió en otro servicio de ella. Ah, ok, pero era la misma habitación. Sí, claro que sí, en la misma habitación. ¿Y ya no volvió a suceder nada más? ¿Eso cuándo ocurrió? Eso fue en los tiempos en que estaba muy caliente la pandemia. Ah, ya entiendo, sí, sí. Que estaban eh, las cuarentenas y esas cosas que los médicos teníamos que usar mucho, eso trajes, eh, que realmente son una luna bien caliente, más en clima de nosotros aquí en el Caribe. Así es, exactamente. Y cuando terminó esto de la pandemia, ya no volvieron a tener una experiencia así. Han tenido experiencias, pero yo no he vuelto a tener. Me han contado historias así, pero eso es lo más extraño que me ha sucedido a mí. Pero quería relatarlo ¿no? y usar como experiencia. Claro. Bueno, ¿cómo se llama ese hospital? Es un hospital que queda en un pueblo que se llama Arenoso, es al no, noreste de, de República Dominicana. Ok, al noreste de República Dominicana. Cerca de las áreas turísticas eh, de, de, de la isla. Pues hay gente que piensa que en los hospitales hay este tipo de energías y espíritus que rondan. Sí, de hecho, de hecho no solamente en ese hospital, yo he trabajado en otro centro y ha sucedido cosas muy extrañas. Eh, cuando yo era estudiante de medicina, hay una habitación en un hospital que era la de nosotros, eh, una compañera mía eh, le, le dieron un golpe por la espalda, un hospital ya es un hospital grande, un hospital ya general, sí. le dieron un golpe por la espalda, eh, nosotros estábamos allá abajo, abajo, mire, bien asustada, abajo pálida, o sea, eso es lo que ella cuenta. Sí. Eh, hay áreas, por ejemplo, en maternidad de ese hospital que yo te cuento, que las enfermeras no llegan al área de parto, o sea, no llegaban a esa, al área de parto porque decían que salía una compañera de ella, que había fallecido. Los hospitales lo, tienen muchas historias. Sí, sí, bastantes historias. ¿La República Dominicana es un lugar donde existan también muchas leyendas, como en Latinoamérica? Como... Claro que sí. De hecho, bueno, uno de los países que tiene más leyendas, que imagínate... Tenemos más de 500 años de victoria, somos uno de los primeros que llegaron los lo europeos, más la victoria prehipánica. Así es. Eh, al lado de Haití, donde se practica el vudú, y hay muchos, sí. muchos nacionales haitianos que están aquí, que siguen con su religión. Es verdad, es verdad, eso del vudú es algo que, que los haitianos eh, profesan en todos lados, donde estén. Sí, claro que sí. Ok. Bueno mi hermano, te agradezco mucho esta llamada, ojalá nos, placeros, nos vuelvas a llamar y nos cuentes más leyendas de República Dominicana, porque no hay gente que nos llame de República Dominicana así que sería muy bueno conocer más historias. Es un privilegio entonces. Te agradezco mucho Yo hermano. Sí. Saludos. Un placer lad. encantado, encantado volver a hablar contigo. Gracias mi hermano, que estés bien. Igualmente gente, pues gracias a Juan René Colorado Gutiérrez, que nos mandó 20 pesos, te dicen, si quieren los puedo llevar a Palenque, ay, claro que, yo ya conozco Palenque, pero me encantaría que, que mis, mis chicos, y que mi novia conocieran Palenque, es espectacular, y está cerca de donde voy a pasar, bueno, no tan cerca, como a cinco horitas, pero, pues más cerca de, de cualquier otro momento porque México es muy grande así que pues es que si sí, está hermoso Palenque, está ahí eh, el parque La Venta en Tabasco, los Tuxtlas ahí en Veracruz entonces no sé no sé quiero espero que lo que abarque lo pueda abarcar bien porque si tengo que ir a las carreras a varios lugares no lo vamos a disfrutar y sí, Palenque es un lugar que deberían de conocer, pero o es Palenque o es eh, este, en, en Mérida. Pues sería la, la pirámide de Cuculcán. Se me fue el nombre. Pero bueno, en... Se me fue el nombre. Pero bueno, en Mérida o en Yucatán quiero ir precisamente a la pirámide del castillo, para que mi novia y mis chicos conozcan ese lugar. Eh, todos los lugares, Chichen Itza, perdón, Chichen Itza. Entonces, pues sí, estando acá, pues que disfruten y conozcan ellos. Yo, afortunadamente, ya, ya he conocido. Eh, pero es siempre es bien bonito que llevar a alguien que no conoce y poderles mostrar y platicarles las historias que, que México nos brinda, y son tan maravillosas y que a mí me emociona mucho ya comenzó la cumbia de Oxnack, es hora de que nos tengamos que ir, les agradezco mucho a todos y bueno, con eso terminamos esa transmisión el día de mañana viernes, los espero ...para un nuevo oh, Relatos Oscuros. Y mil gracias. Compartan esta transmisión con gente que conozcan, que crean que tienen historias paranormales para que nos cuenten. Mañana seguimos con lo de los fantasmas y veremos otras eh, formas de, o clases de fantasmas. Les agradezco mucho a todos que han estado en Twitter, en Twitch, en Facebook, en TikTok, en YouTube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 Get the can't believe it.